Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde aquí a Australia venimos, eh, bueno yo de Australia, eh, eh, de aquí de Melbourne, de, la, de, un, de un lugar donde está haciendo frío, que donde ha, no ha nevado aquí en Melbourne, pero sí está, eh, ha nevado unas montañas ya porque nos ha venido un, un viento polar, así también le doy la bienvenida a, a mi amigo y hermano que nos conocemos desde que yo tenía 13 años, eh, así que ya nos conocemos eh, 30, 35 años atrás, no, sí, 35 años atrás, José Villalobos y yo, eh, nos, hemos, nos distanciamos un poco, pero, pero como somos hermanos de Cristo, nos, eh, yo lo perdoné. <risa> eh, no, eh, no, hablamos y, y, y queremos hacer nue nuevos proyectos para, para tanto para el conocimiento de ustedes, los hermanos y hermanas que nos ven, y también para, eh, para la gloria a Dios, eh, porque el, la, el pueblo de Dios necesita el conocimiento que que Dios en su gran misericordia nos ha otorgado a nosotros y nos ha dado, el, el, nos ha dado la, la capacidad de adquirir y también la oportunidad, porque José eh, ha, ha tenido las mismas o mejores oportunidades quizás que yo en el sentido de que él ha podido estudiar con los mejores. Entre ellos está eh, eh, eh, Orgut Montgomery, eh, uno de los padres de la apologética moderna, se podría decir, eh, el Estado en Francia. Y mejor que él hable, mejor por él, en vez de, de, de, de yo estarle diciendo lo que le ha hecho, mejor que... ¿Nos podría decir un poco, José, de, de tu vida? Eh, ¿De dónde sos? Eh, ¿Qué haces? Qué, ¿Cómo te casaste? ¿La aventura de tu casamiento todo eso? Sí, un poquito sobre mi vida. Eh, bueno, al igual que vos, yo nací en El Salvador y ah, viví unos cuantos años durante la Guerra Civil. Por cierto, esa fue una de las razones... Mayores eh, por la cual nos venimos a, a vivir aquí a los Estados Unidos. Aquí crecí um, a los 16 años, fue que nos conocimos con Luis porque uh -huh. um, aterrizamos a la misma iglesia uh, en una ciudad que se llama uh, Páramo. Sí, y y, y reformada, pues, iglesia reformada, tenemos que. Hacer. Supuestamente el pastor no era, no era reformado, <risa> ni el copastor no era reformado, pero bueno, eso, eso es de, de, aparte. Y, y yo me recuerdo que una de las personas que, que, que más me llamó la atención cuando llegué ahí, aparte de la muchacha bonita, fue Luis. Ah, y ah, era porque... bonito. <risa> no por bonito, sino por, uh, por, por bullenco, como dicen en, en, en otros sí, países. ¿no? Sí. Porque Luis siempre ha sido algo, algo pues, uh, una persona que puede llamar la atención. Uh, a, a veces algunas personas lo pueden describir como escandaloso por ejemplo yo, <risa> este, uh, entonces uh, nos comenzamos a hablar, eh, lo que me llamaba la atención es de que Luis hablaba eh, como que acababa de, de bajar de, de, del cerro, ¿no? porque hablaba sí. bien salvadoreño, yo tenía años de no escuchar eso y, y pues eh, me gustaba escucharlo, uh, sí. pero otra cosa que me, me, me gradó de Luis, eh, y, y por cierto, eh, Luis no me está pagando nada, eh, sino que... <risa> uh, <risa> No. Eh, no, bueno, aún, ¿verdad? Debería no de montar la factura después. Mm. Pero una de las cosas que sí me agradó de, de, de Luis es de que, de que a él le gustaba estudiar la Biblia, le gustaba a él hablar de Dios, y, y esa fue una de las razones por qué nosotros nos unimos. Uh, como locos nos íbamos al baño a orar, ¿te acuerdas Luis? Sí. Y la gente pensaba que estábamos totalmente locos. Cuando nosotros uh, íbamos a los estudios bíblicos, nosotros queríamos hacerle... Eh, Preguntas sobre el apocalipsis al, al, al pobre maestro de, de, de escuela dominical, o sea, lo, casi lo volvíamos loco. Y, y todas esas inquietudes que teníamos, de, que teníamos siempre soñamos en servirle a Dios. Mm. Uh, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, Luis, es parte de ese sueño hecho realidad, ¿no? Que ahora sí. le servimos a Dios. Hemos tenido oportunidades a uh, que yo nunca me imaginé en tu, en tu, en tu experiencia, me imagino que también porque has estudiado con, con personas que, uh, que de renombre, ¿no? de gente que ha escrito libros, uh, yo también, uh, hemos estudiado y nos hemos preparado para servirle mejor a Dios, eh, cierto, no somos perfectos, um, no somos perfectos de ninguna manera, y, este, y estamos aprendiendo aún, bueno, uh, no. después uh, crecimos en la, misma, en la misma iglesia pentecostal, neo-pentecostal en Los Ángeles, porque uh -huh. eh, nos, nos, nos fuimos de, de la iglesia reformada, nos fuimos a una iglesia muy grande, que bueno, en aquel tiempo era muy grande, la iglesia de los ministerios Elin, sí. y, y, y, y Hicimos al revés las cosas, ahora, ahora los pentecostales se hacen reformados, sino no de re la reformada nos fuimos a la pentecostal. <risa> Esa es la moda, ¿no? Esa es la moda. <risa> Esa es la moda, y, la moda que el tiempo era otra. <risa> y este, y pues... Um, no, nos tomó, nos tomó tiempo, estuvimos ahí, eh, Luis se, se fue de, de los Estados Unidos en 1900, si no me equivoco, 90. 90, se fue para Australia, y pues yo me quedé aquí, y uh, tres años después Luis me escribió y me dijo los problemas que tenían, que tenían la doctrina, doc, doctrinales de esa iglesia, yo dejé de hablarle a Luis por tres años, Uh, o sea que Luis, no es la primera vez que no hemos peleado, o sea que ya, No, no es la primera se... vez, pero la primera vez fue, <risa> fue por por, uh, por puntos doctrinales y ha sido la única vez que Luis ha tenido la razón en nuestros pleitos. Oh, yeah, okay. <risa> <risa> ya, ya, pues. ya. Y entonces, entonces después de ahí um, uh, yo hice un viaje a, a Australia, no me acuerdo en qué año Luis, pero vos me uh, me, me invitaste a el 98 fue para eso porque estaba resignada nacida la Natalie. Eso fue hace 26 años atrás. 23 sí. años atrás. Ajá. Entonces, entonces uh, yo fui ahí y, y yo pues uh, salí de la iglesia donde estaba eh, por, por problemas. Hubo una, un, Ivo, eh, sucedió algo muy, muy terrible ahí, ¿no? Hubo una división increíble. Entonces, uh, muchas dudas vinieron a mi, a mi, a mi cabeza. Uh, yo, yo he contado de que por un día yo fui, yo fui ateo, uh, dudé mi fe, uh, dudé que la Biblia era la palabra de Dios por todo el problema que estaba pasando en la, en la iglesia, mm. pero como dice C.S. Lewis, ¿verdad? Uh, la razón vino en un caballo blanco y me rescató. Mm. Yo decía, algo tiene que ser cierto, la palabra de Dios tiene que ser verdadera. No sé cómo, pero eso es lo que... Eso es lo que yo estaba observando. Entonces, uh, sí, gracias a Dios, mi oración siempre era de que Dios me guiara a la verdad, que siempre me mantuviera en su palabra. Esa, era, esa ha sido mi oración desde que, desde que comenzamos a, a orar con Luis en, en, en los baños, en los altares de las iglesias. A veces nos íbamos sí. a iglesias vacías, Luis, ¿te acordás? Sí. Nos íbamos sí. a iglesias que encontramos, a iglesias vacías, a uh, uh, de esas reformadas o, o de. Uh, uh, uh, Metodistas y nos íbamos a orar ahí eh, siempre, la vida de oración. ajá, de oración y estuvo y de estudio bíblico. Uh, pero bueno, eh, después, de, de, después de que visité a Luis, uh, fue, fue algo muy, muy bueno que, que, que decidí hacer, porque al, al estar ahí en las aulas, al aprend estar aprendiendo de los maestros de Luis, uh, me di cuenta yo y, y comencé a. a, a, a a contemplar y dije tal vez yo pueda ir a, a un seminario como Luis uh, y en aquel entonces yo era anti intelectual yo todavía tenía la, la mentalidad de la iglesia donde crecí que para qué prepararnos y si, si uno nomás necesita la biblia y el rema no el rema mm. uh, y, y, y eso era suficiente pero comencé, comencé a darme cuenta después de esa experiencia muy negativa que tuve en esa iglesia que eso no es todo. Uh, uno tiene que prepararse, hay, hay, uno tiene que leer, tiene que experimentar, uh, tiene uno que pasar por, por, por valles negros. Y es, y es ahí donde la teología que uno estudia en el seminario es que uno puede experimentarla y eso se hace más real. para mm. uno, Y puede uno tener un mejor entendimiento de la, de la teología que uno estudia. ¿verdad? Entonces los teólogos no solo somos lleno de, de conocimiento sino que traemos experiencias traemos uh -huh. también este, uh, de mensajes para, para nuestros hermanos después de que, de que la vida nos, nos golpea uh, somos, somos, los, uh, uh, somos los que ayudamos a otros que son golpeados por la vida y ese es un privilegio que Dios nos ha, nos ha dado, pero bueno al, al regresar de Australia yo todavía no, no eh, comencé a, a a cambiar mi, mi, mis estudios y yo estudié música por unos años uh, cuando regresé de australia dije yo pues voy a empezar a, a estudiar otra otra rama y empezar ahí fue cuando empecé a tomar clases de, de, de teología en el 2000 uh, en, el, en el 1999 comencé a visitar Bayola la universidad de Biola, donde eh, cuando... está william Lane craig donde, donde enseña William L. Craig, donde, donde enseñó uh, uh, Gary Habermas, uh, uh -huh. ahí los conocí a los dos, eh, y estuve en, en, en varias ponencias con ellos, ahí fue donde por primera vez escuché yo el molinismo, eh, uh -huh. entonces um, ahí a, yo aprendí sobre qué era el, el molinismo, al, al, aunque alguien dijo por ahí, alguien dijo por ahí uh, que yo no sé uh, qué es lo que es el molinismo, pero bueno, uh, vamos a ver, permitir que él cuente esa historia. Uh, hubiera querido que me, me hubiera ofrecido un debate, como le dije a Luis, mejor me hubiera pedido un debate, pero eso no sucedió. Entonces, entonces en, en el 2000, yo, uh, uh, yo uh, comencé a, a reunir dinero y fui y participé a, una, a, a, una, a un programa en, en Estrasburgo, Francia, mm -hmm. con el doctor John Warwick Montgomery. Por cierto, uh, por, uh, he visto he visto ahí a uh, uh, Josh McDowell. Josh McDowell, uh, él tomó todo el material de, de John Work Montgomery uh, y él lo popularizó. Uh, por ejemplo, evidencia que exige un veredicto ese es el material, todos los materiales de John Work Montgomery. Uh, entonces, estudié con ellos uh, esa semana, esas dos semanas, dos semanas y algo. Uh, casi unas dos semanas y media ahí estuve enseñando J.P. Moreland y, y este, eh, yo tuve oportunidad de pasar tiempo con él y Craig Hazen que es el director de, del programa de la maestría en, en apologética aquí en Bayola, aquí en y, y otro hermano que se llama Craig Parton Él también es, uh, ha escrito libros y es la, uh, la mano derecha de, de, de John Ward Montgomery en estos momentos es lo que se refiere a la, a la Academia Internacional de Apologética Um, bueno, ya después de ahí, ya decidí a tomar mis estudios más en serio, y, y en ese año también um, uh, me casé, uh, e, y este bueno, ahora tengo, tengo dos hijos, uh, por, los, por, por cierto que mi hijo ahora está uh, participando en el ejército de Estados Unidos, uh, mi niña todavía está pequeña, tiene 13 años, bueno, la semana que viene creo que cumple los 14. ¿Crees? Sí. Sí, sí. No sabe. Sí. Uh, sí, creo. Es que los hombres nunca sabemos la, la fecha exacta. Y, y vos, sí. el, otro, el, otro, el otro mes tenés un gran cumpleaños. Oh, sí, wow, sí, wow, Luis, ni me recordés. A vos te faltan bueno. dos años. A mí me faltan para, dos años. Para llegar a los cincuentones. A los uh -huh. Ya. Bueno, la cara ya la tenés. No, este, eso ya. no me he rasurado por el frío, pero... Sí. Entonces... Uh, en el 2000 fue cuando yo comencé a, a, a, a tomar más clases en filosofía, lógica, uh, ética y, y cosas así. Entonces, en el 2004 ya comencé a ir a la, la, a la Universidad de Concordia en, uh, en Irvine, California. Esa es una universidad privada, es una universidad luterana. Y fue en, en Estrasburgo que yo asistí a un servicio luterano y, y me di cuenta de que, de que esta clase de, de, de liturgia, le llamamos liturgia, o esta mm -hmm. clase de servicio, um, me agradó mucho, ¿no? Sí, muy parecido al, al servicio católico romano, pero había algo muy, muy diferente. Y eso fue lo que me trajo al luteranismo. Y comencé a, a, primero a, a, a, a, a escudriñar y a buscar más o menos sobre la vida de, de Martín Lutero y un poco de lo que la iglesia luterana cree. Mm. Y, y ya en el 2000, en el 2005 ya uh, fui miembro de la, de la iglesia um, de Missouri, de la, del Sino de Missouri. Y quiero uh, aclarar algo que, que me llama la atención de que hace, hace un mes más o menos, por, por ahí, salió una, una noticia sobre, sobre que la iglesia luterana uh, uh, eh, ordenó a un a un obispo que era transexual, transexual. no sé si te acuerdas de, sí, de esa noticia Luis sí. um, el problema el problema de todos los, los, los que estaban dando la noticia era de que ellos no anunciaron de que la iglesia luterana estaba ordenando a tal obispo es la rama liberal del, del, del luteranismo aquí en los Estados Unidos. Y hay por lo menos siete, siete ramas. Uh, uh, ¿Pisi Luis? Ah, no, no, es, no, es el presidente Juncker. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La Evangelical Church. No, sí, esa, es el presidente Luis. Está uh -huh. la, en la Ecuza. Evangelical Church. Yeah. Uh -huh. También, también está la, la, a una metodista también que uh -huh. es liberal y, y ellos están. No, no, no creen mucho en la Biblia, uh, creen en, uh -huh. en, en uh, ¿me entiendes?, en ordenar mujeres, lesbianas o como sea, pero yo no pertenezco a esa, yo pertenezco a la iglesia luterana conservadora, o como dirían por ahí, conservadora, uh, uh -huh. y pues uh, sí, es bueno de que nosotros hagamos una distinción, es como hoy en día Luis, nosotros reconocemos el pentecostalismo clásico uh, versus el neopentecostalismo, que el neopentecostalismo es el que, eh, eh, si ustedes están en esa clase de iglesias, pídanle, pídanle guía al Espíritu de Dios, que Dios los guíe, y que los lleve a una iglesia eh, eh, que, que crea más en las Escrituras y no en, uh, en revelaciones frescas de, del pastor o del anciano, uh, que en realidad no tiene nada que ver con las Escrituras, y ese es mi, mi consejo. pero uh, y, y, y José, vos, vos y tú, yo nunca he hecho un video de que por qué me dejé de ser pentecostal cuando porque yo he estado, crecí en la bautista te conocía vos en la reformada que era entre entre reformada y bautista eh, no reformada y metodista ¿recuerdas ahí y de ahí cómo se llama yo vine aquí a la a la pentecostal y después fui a un tiempo a la reformada estuve en la anglicana también fue formado ahí y por último regresé a la bautista pero nunca he hecho un video donde digo por qué ya no soy eh, pentecostal o algo así eh, pero yo veo que hay una tendencia de muchos eh, que fueron pentecostales que hacen eso eh, ¿vos, vos nunca has hecho un video así que diga porque yo ahora soy luterano y no soy pentecostal o algo así uh, no, no, este o sea yo, yo podría decir por algunas de las razones por qué yo abandoné mi iglesia pero eh, solamente estaría hablando de esa iglesia en particular mm, uh, exacto, eso. Y, y no no no podría yo condenar a todas las iglesias, inclusive las neopentecostales, no podría condenarlas a todas. Um, la razón que yo no haría un video así es porque um, una de las cosas que yo quiero que nos enfoquemos y esperemos de que siempre lo tengamos uh, en mente, es crear puentes en lugar de divisiones, en lugar de abismos. ¿no? Entonces, yo no considero yo no considero esa clase de videos que sean, uh, bueno, no lo veo necesario, claro, si alguien me contacta, hay muchos hermanos, varios hermanos que, que me han contactado en privado y me han hecho preguntas y yo en esos, en esos casos yo podría ser, podría ser pues más, más específico en las razones por qué yo no, ya no soy pentecostal uh, Pero lo que puedo decir es de que de que quiero concentrarnos en, en, en construir uh, puentes en vez de divisiones y, y es algo que quiero invitar a los hermanos que nos escuchan, a los hermanos que nos consideran a nosotros como personas que, que, que somos uh, maestros de la palabra, uh, teólogos, ¿no? somos teólogos. Increíble, increíble. Entonces podríamos decir eso, no eh, claro. Eh, para, para criticar, podríamos hacer cien mil videos o escribir inclusive. Entonces, uh, entonces uh, aquí este, estoy viendo un mensaje de Artus. Dios te bendiga Artus, mm. uh, gracias por, por, una vez más, gracias a todos por, por estar uh, viendo este video. Entonces, yo no, yo no veo el beneficio de eso, ¿entiendes? Mm. Pero, como te digo, Uh, hay algunas personas que siempre les gusta el chisme, siempre les gusta el pleito y siempre, oh, miren qué es lo, qué es lo que dijo fulano de tal sobre esto. Uh, claro, no, eso no quiere decir que nosotros no hemos hecho videos sobre, sobre estos temas. ¿no? Sí. Pueden ir a, a, los, a los archivos de, de Luis y ver cómo nosotros tratamos esos temas. Claro, seguimos aprendiendo. Eh, es posible que hayamos dicho algo que, que sea como dice Arthur el detectivo pero sí, uh -huh. pienso de que el, el neopentecostalismo um, tiene, tiene, tiene varios problemas um, considero de que el, el pentecostalismo clásico tiene menos menos problemas uh, y hey, y jo José, José cuando era joven no sé si aún lo puedes hacer, no, no te voy a pedir que lo hagas, así es una impersonificación de y Ávila pero exacta <risa> Ah, sí, ya, no, ya cuando era más joven, ya, ya. Sí, ¿Ya? puedes recordar. ¿te te ¿Sí? sí, y sí nosotros asistimos a campañas con G. Ávila, ¿no? Sí. Muy sí. sí, alegro, todos los hermanos ahí viendo, um, ¿me entiendes? Viendo ahí. Este, yo, yo, yo, yo lo que, yo lo que yo no, yo lo que yo, lo que yo no entiendo y ya para ir terminando ya esta etapa. Ya tengo 20 minutos de estar hablando estas cosas, pero. Prácticamente lo que muchos de estos que hacen estos videos es que como que dicen que en esos años o en ese tiempo que ellos estaban en las iglesias neo tales como le quieran llamar, no eran como cristianos, y en realidad Dios ahí los salvó, ahí los salvó. Entonces, eh, con todos sus problemas, esta, eh, Dios usó a esos vasos, a esos hombres, a esas iglesias para salvarlos a ellos. Y quererlos desechar prácticamente, decirle que son, que son, que vienen del mismo infierno, yo creo que eso es un, una bofetada a, al Dios, como, y, y, espe y específicamente son los calvinistas que dicen esto, o los neocalvinistas, porque yo sé, de neopentacostal a neocalvinista te vas, entonces no, no, y, y lo que dijo José también, eso lo que, lo que acaba de decir José, de que, de que hay muchas ramas luteranas, eh, lo que una y otra vez he dicho yo, que en Latinoamérica... Usualmente los calvinistas de verdad, y esto vos lo sabes, José, porque has estudiado historia de la iglesia ya y estás en Estados Unidos, ¿sabés cuáles son los verdaderos calvinistas y personajes como, como los que ahora se están diciendo calvinistas dentro de, de, del movimiento de la hispana? En realidad no son calvinistas, son neocalvinistas, son bautistas particulares, se les podría también definir así. Eh, son personas que en realidad están, que aún el, la propia rama clásica reformada calvinista no los reconocen a ellos como calvinistas, sino que los no tienen nada que ver con ellos, es que es bien increíble, yo siempre pregunto, ¿cuándo van a ver a un calvinista de la talla de, de, de, de que ahora en la mañana leía a un teólogo en Twitter diciendo que leyó en un lugar que, que John MacArthur era un teólogo reformado? Y, y, y, y él mismo decía, no podía parar de, de, de, de reírme, ¿por qué? Porque ningún teólogo reformado calvinista jamás consideraría a... a, a, a a este personaje como calvinista y muchos de los que lo siguen a él también no los considera aún, aún porque, ¿por qué no decir Paul Washer, que, que Paul Washer es amado en el Liturgy Synod? Porque eso es, es el mejor evangelista de ustedes, <risa> por, por lo que dicen muchos de los líderes de tu sínodo, de, de tu sínodo, de tu sínodo, eh, porque les el, eh, predica, según los luteranos, Paul Washer predica un, un evangelio de obras. <risa> Entonces, eh, los calvinistas clásicos no consideran a estos neocalvinistas como, como calvinistas y los pentecostales clásicos no consideran a estos neopentecostales. O sea que yo creo que hay que saber diferenciar y saber las, las definiciones de cómo la gente se, se la, no tanto se, se ¿cómo se llama?, se define, como también sus prácticas que lo definen. Ya, yeah. sí, pero... un, un pensamiento, uh, ya yeah, pueden decir de que es un pensamiento barato, ¿no? pero lo voy a, lo voy a decir. Um, si, si Calvino estuviera vivo, tal vez no lo consideraran calvinista. Sí, claro. Y, y, y es posible de que haya hay algo de, de cierto en eso. ¿ves? Porque, eh, por ejemplo, si, si comparan a, a Turretin con la, la teología de Calvino, hay muchas diferencias hay muchas Obesa. diferencias Obesa. entre la, uh -huh. Uh -huh, la, la, teología de de, de, de, de calvino y, y jonathan edwards por ejemplo, ¿entiendes? O sea, uh -huh. siempre hay hay, hay muchas diferencias. Es más, en, en nuestro contexto hay una diferencia entre entre la teología de martín lutero y la teología de de de, de, de uh -huh. Hay, hay o sea, eh, la teología de un hombre no se puede replicar ¿no? uh -huh. uh, porque es es lo que se hace es de que uno lee el texto uno lee lee las escrituras y uno procesa y uno toma digamos yo voy a tomar uh, siete pasos entendés tal vez otra uh -huh. persona toma diez pasos otra persona claro. si en en en analizar en, en en criticar lo que están leyendo no no no en una manera negativa pero me refiero a, a tener una mente crítica luego cuando ellos eh, cuando ellos salen con su teología pues ese es, ese es ese es un producto de ellos es una interpretación mm -hmm. de lo que está de lo que ellos resistan del texto que ellos están recibiendo entonces cada persona es diferente ¿entiendes? es que pero, es como esto que es como esto que estoy poniendo ahorita esto te, sí. te lo dije. Eh, esta es una interpretación de lo que muchos creen que la reforma fue. Pero la reforma eh, no fue eso. Mar, Martín Otero y, y Calvino nunca, nunca estuvieron de acuerdo en los no, puntos de lo que, y lo y que más, eh, la reforma. Puedo decir de que, el que el que estuvo más de acuerdo con, con, uh, con Calvino fue Philip Melanchthon. Uh -huh. Es más, eh, creo que por la influencia de, de Calvino. Uh, Malankton cometió ciertos errores, uh, ciertos errores uh, en, en, en, dentro del luteranismo, ¿no? y entonces, uh, pero eh, Martín Lutero eh, eh. Y, y Calvino nunca se conocieron para empezar. Entonces, entonces esto, este meme es, es en realidad una, carica, es, es una caricatura de la reforma en todo el sentido que la palabra caricatura se entiende. Ya, yeah, pero podemos decir de que de que, de que Martín Lutero y, y Calvino si escucharon del uno al otro, parece que uh, el doctor uh, Gordon Isaac ha dicho de que Martín Lutero sí si en una ocasión eh, tomó un escrito de, de, de Calvino, eh, lo leyó y, y él dijo, bueno, si todos los hombres pensaron como este, dijo, uh, no tuvieron los problemas que tenemos ahorita. Y, pero eso, eso, eso es lo, lo único que, que yo he escuchado, ¿me entiendes? Pero de que ellos se conocieron, de que intercambiaron notas en, para, para llevar una reforma. Ah, la reforma no fue, no fue algo fabricado, ah, la reforma fue algo que se dio. Ah, es como decimos en, el, en, la, en la música. En la música, ah, el, el maestro que te, dice, que te dice, cómo que te da instrucciones cómo cantar, ah, te dice... No, no te dice, ah, haz, no te dice, haz esto y haz lo otro, sino que te dice, deja, deja que el canto salga de ti. Entonces, mm. lo, lo que indica es de que nosotros ya tenemos eh, eh, el diseño ¿no? para mm. producir esos, esos, uh, esos sonidos ¿entiendes? que van a formar el ritmo, la melodía y, y, y las palabras y usamos el diafragma, ¿no? Ya tenemos el diafragma. No tenemos uh -huh. construir un diafragma, ya está ahí. Entonces, uh -huh. solo hay de que usar lo que, lo, que, lo que hay ahí. Entonces, uh -huh. eso fue, no fue algo fabricado, no fue algo elaborado. Lutero nunca se sentó con Calvino, Malangton, o Malankton, o Karlstadt. Nunca se sentó con ellos y dijo, ok, vamos a, vamos a, <risa> a comenzar una reforma. Eso uh -huh. nunca sucedió. Entonces, uh -huh. uh, es como vos decís, es simplemente una caricatura pero que le puede dar diferente, yo le puedo dar diferentes interpretaciones a lo que está, a lo que está ahí, por ejemplo, bueno, Martín Lutero y, y Calvino, pues ellos no volaban. Es una. <risa> o sea, puede, puede ser, puede ser, como que están ahí en el aire, ¿no? Claro. Entonces, entonces, eso, porque esta, esta caricatura mucha gente la, la, la siempre la saca y apela y digo, no, esto, esto, esto, esto, esto, esto, una, esto es, es una fabricación de, de, de muchas personas que anhelan, porque un, lut, un calvinista sí va a poner esto, pero un luterano jamás lo va a poner. ¿no? Sí, y hay algunos te van a decir <risa> uh, ¿quién, quién es el de la izquierda, ¿no? Porque lo sí. que está viendo ahí yo, es, está, está Calvino a la izquierda, es lo que yo veo, pero Calvino es el que trae la barbita la barbita y uh -huh. Lutero es el otro. Uh -huh. uh, entonces, sí, a, a muchos luteranos no saben quién es Martín Lutero, Al, a lo contrario de los reformados, yo escuché, yo escuché Martín Lutero de los labios de R.C. Rowe, por ejemplo, uh -huh. y, y Horton y todos ellos que son reformados, pero en, en, una, en una ponencia teológica, si estás en un seminario luterano, Uh, no vas a escuchar de, de, de Calvino, Exacto. Eh, porque y, y, y, Martín Lutero uh -huh. no necesita a Calvino y, y creo que Calvino sí necesita a Lutero. Eso que yo y, y, y, y eso es lo que, y eso lo que por eso te quiero invitar también, porque no solamente vos lo decís, lo dicen también los, los profesores del, de Concordia, lo dicen los profesores de, de, de los otros seminarios luteranos de, de Missouri Synod, y, sí. y es algo que yo creo que los calvinistas de, que, que pueden ver esto, o aquellos que, que lo oigan, porque eh, algo que yo he oído bastante, el misterio sino nació porque el calvinismo se trató de introducir a Alemania y había un príncipe en esos tiempos en Alemania, más que todo allá, aquí ya no existe este estado en Alemania, el que, el, el que, que después de la guerra lo, lo quitaron. Eh, eh, trató de hacer algo que se llama unión, union, y trató de unir las iglesias, eh, eh, la, las iglesias luteranas calvinistas y, y, el, y el, el, el Walter, ¿cómo se llama el, el, el fundador del Missouri Synod? Walter. C. F. No sé. W. Walter. Sí, F. W. Walter vio que eso trajo el, el, el liberalismo dentro del de luteranismo, entonces salieron para Estados Unidos a ser una iglesia fiel al luteranismo y no lo que estaba pasando. En Alemania en esos tiempos. Entonces, de ahí, por eso es otra, es otra faceta del calvinismo de que mucha gente no sabe. Mucha gente cree que el calvinismo trae, trae eh, ortodoxia a la iglesia, mientras que al menos el luteranismo vio que trajo liberalismo. O sea que vivimos en diferentes épocas, vivimos en personas que no saben la historia del pasado. Y bueno, y terminemos de hablar de esto, querido, porque si no vamos a hacer otro, otro, yo solo quiero poner esto que dice hartus tu hermano José Villalobos, aprovecho para darle gracias por hacer años, él compartió el enlace de una universidad cristiana con un curso muy bueno que hice sobre el Nuevo Testamento y fue gratuito, no sé cuál fue. Sí, y antes, antes de entrar, a, sí, y antes de entrar, entonces yo recomiendo esto por Clie, eh, Martín Lutero, su vida y su obra, por Federico eh, Flitner. Este libro, no, no, no, he hecho, no he hecho una reseña de él, aquí está atrás, eh, José sabe ese, ese signo, es el signo del luteranismo. Eh, ¿Sí? sí, este libro eh, es de 238 páginas, eh, trae tanto eh, fotos, ahí está, trae unas cuantas fotos, y, y fue, fue publicado en el 2003, 2002, es una, es, es una versión revisada, de, de una previa de, de que fue publicado en el 80 y CLIE lo volvió a revisar en el 2002. Así que eh, yo recomiendo que, que compren esto de, de parte de CLIE o de alguna otra librería que ustedes estén eh, sus uh, Bueno, libre, eh, ¿qué decías? Libre, libre, sí, librería en español es, porque en español en inglés, library, library es otra cosa en inglés. Sí, sí. Eh, eh, la, la sí. library. Sí. Y cómprelo en, en, en, en su librería local por CLIE. El Martín Lutero, su vida y su obra. Ok, José. Martín Lutero. Sí. Bueno, sí, este. Martín Lutero, pues. Es, es una persona que. Se puede decir. Uh, cambió. Cambió a, a la historia de, de, del mundo. Y este. Se podría decir de que. Es sin saberlo. Sin saberlo es como. Uh, como él lo, lo, lo puso en una ocasión. Dice que él. Estuvo, eh, era como, donde él estaba, era como unas, unas, una oscuridad profunda, uh, y que él andaba buscando con qué, sostener, dónde sostenerse, y lo que, y, y lo que él logró es, es sujetarse a una cuerda, y esa cuerda tenía una campana, y comenzó a sonar esa campana, y esa campana es prácticamente la reforma protestante. Martín Lutero, um, quiero dar so, solo este dato muy, muy interesante de Martín Lutero. Él nació en uh, 19, 1483, noviembre a uh, 10, y nació en Eichleben. Y lo interesante de que Eichleben es el lugar donde también sí, él falleció. Murió. 62, uh -huh. 62 años después. Um, pero al siguiente día bautizaron a Martín Lutero, en noviembre uh, 11. Y ese día cayó en el día de San Martín, ¿no? Y era una práctica de muchas personas hace mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, que el día que iban a bautizar a alguien, digamos, si yo nací el día de San José, me ponían el nombre José. Y esa era una práctica, era una práctica muy. Uh, muy, muy observada por, por la mayoría de las personas entonces no, no hay ningún problema en aquel entonces no, no existía un, un, digamos una iglesia protestante y una iglesia católica y por eso Luis cuando alguien me dice oye ¿y, y qué es eso luterano y quién es Martín Lutero eso, eso, esa persona no importa ¿no? Y, un te lo, y un protestante te lo pregunta exacto entonces sí. uh, mi respuesta es, bueno, bueno, Martín Lutero fue una persona que, que cambió el cristianismo. Y si no fuera por él, tú hoy en día estuvieras rezándole a la Virgen, ¿ok? Tal vez yendo de rodillas de aquí a, a la basílica y, y fueras católica, o fueras católico. Uh, y es una, es una tragedia que la gente no conoce. De Martín Lutero, si, si esta es su primera vez uh, Escuchando sobre Martín Lutero uh, Sus pastores necesitan hacer un mejor trabajo Necesitan informarse más Necesitan, necesitan uh, ayudar a la gente A llegar a cierto conocimiento de la, de la historia cristiana Como uh -huh. también lo más importante es la vida de Cristo ¿Me pero sí, eh, no solo, y esto no solo digo de, de Martín Lutero, también lo digo de, de Calvino. Necesitan saber sobre Calvino, Wesley, ¿entiendes? Y de, uh, de Jonathan Edwards y de todas estas personas que, que, que hicieron historia, que están en los libros de la historia de la iglesia. So, la historia de la iglesia, mis hermanos, no comienza uh, en la vida de su pastor. Que la vida de la iglesia comienza... Desde que Cristo uh, vino a esta tierra. Yo por eso, eso doy gracias que soy bautista. Nosotros somos desde los tiempos de Jesús. <risa> <risa> soy sí, la marquista. No, soy lo, la que, marquista. Lo, lo que lo que no lo que no sabes tú es de que Jesús fue luterano, okay? Sí. Eso es lo que no, nunca es, <risa> Jesús Jesús fue calvinista. El video del, del sábado pasado que hice de eso se trató. <risa> oh, <sí. risa> ¿Ok? Entonces. So, So, bueno Y Martín Lutero creció en una, en una casa muy estricta, uh, él cuenta eh, que en una ocasión su madre lo, lo, lo castigó y le pegó tan duro de que le salió sangre por haberse robado creo que una, una nuez, eso es lo que él uh -huh. cuenta y en otra ocasión dice que eh, su padre le, lo, lo, lo castigó de tal manera que huyó de la casa. Okay. Uh -huh. Sí. Y dice que, pues, su padre tuvo que ir a buscarlo y, y, y pues, pedirle perdón para que regresara a la casa. <ríe> yeah. no, Martín Lutero creció uh, en, una, eh, en, en un tiempo donde la gente era, era supersticiosa, ¿no? Las mujeres allá eran muy, muy, muy rudas o rústicas, se le puede decir. Um, uh -huh. la mamá de él se iba al bosque y traía la leña. Por ejemplo, esa clase de cosas tal vez no se, no se, no se ven aquí. Um, bueno, por lo menos en Estados Unidos eso eh, es ¿En San, raro, en San Miguel, sí. <ríe> sí, allá ¿En sí, San porque lo agarran a uno con la leña. ¿no? <ríe> le, dan, le, dan, le dan duro a uno, lo castigan con la leña. Entonces, um, entonces uh, el, el padre de Martín Lutero, él creció como campesino, pero decidió a... A tratar de, de mejorar la familia entonces él con otros con otras personas invirtieron en una en, en, en un terreno para comenzar a, a minarlo y da, da la casualidad de que de que pues fueron fue sí. muy, muy sí. prósperos entonces lo que lo que hans es el nombre de eh, el nombre del de, papá de, de martín Uh, Luther no era Lut, Lut, lutero, sino que era Luther era Ludero, o Luther, no Luder. entonces cambiaron el nombre a Luther o Luther. Eh, bueno, la historia dice de que, pues, uh, de que Martín Lutero eh, él tenía que ser alguien en la en la vida. El papá quería que él llegara a ser un abogado. Sí, Pero porque... mandó a porque tenían muchos eh, problemas con los trabajadores y a cada rato se iban de que no querían trabajar porque pues, siempre como, hay problemas. Su, suena como hoy, ¿verdad? No, no cambia, sí, suena ¿no? como hoy, así que la cosa no cambia. Entonces, eh, sí, papá sí, quería que, que, mucho, que fuera sí, para, con los, trabajadores, para ayudarle. Con los trabajadores, con el gobierno. Y pues, uh -huh. uh, sí, entonces era, era una, una carrera muy distinguida en esos tiempos. El ser, el ser abogado era muy bien pagado y era una, una manera de que... Hans y, y, su, y pues su esposa pudieran asegurar, cuando ellos ya estuvieran viejos, el, el hijo los iba a, a mantener. Entonces, uh -huh. no, era, no era nada malo. Entonces, el, el seguro social de, de, de los Luteros tenía, tenía que ser Martín uh -huh. Lutero. Y eso no se dio porque uh, en una ocasión, en una visita, una visita que Martín Lutero hizo a su padre, Uh, cayó el, el, el rayo, ¿no? Ese, ese sí. rayo que conmovió la vida de Martín Lutero y le dio vuelta. Y eso es uh, en base sí. de, que, de que ellos crecieron en, en un ambiente de temor, ¿no? Y le, y, la, y, le oró, y le oró a Santa Ana. A Santa Ana, exactamente. Y, y pues él se llenó tanto de terror que, que le oró a, a Santa Ana, que es la patrona de los mineros, el, uh -huh. a la, la patrona de su papá. Y lo interesante uh -huh. es de que, la, la, la ironía ¿no? de todo esto, porque el papá quería que él llegara a ser, que él fuera un, un abogado y Martín Lutero viene y le pide a la patrona de él, minero del papá, uh, que lo ayude y en eso le promete llegar a ser monje, entonces uh -huh. la ironía ahí, ¿no? y y es, es, es algo muy, muy gracioso. Y, y entonces a Martín Lutero creció en un ambiente de, de temor Martín Lutero siempre creció uh, en, en el temor de Dios pero no en el temor uh, como, dice la, uh, como dice la escritura de que el principio uh, de la sabiduría es el temor a Jehová ¿no? pero él, él creció en el terror de que el, el, el ser que nos crea él está viendo lo que estamos haciendo y esperando que haga uno algo malo para darnos, para, ¿no? para castigarnos. Entonces, él creció viendo esto. Entonces, el, el, el rayo fue, fue algo que lo aterrorizó y dijo: Pues pensó él es de que me entiendes mejor, me arreglo aquí con Dios. Y José, y, y, ¿y vos cómo ves eh, que hay algunas versiones, algunos católicos romanos que yo he visto videos en internet, de, de, en YouTube, donde dicen de que él en realidad había, había asesinado a alguien y por lo tanto se estaban, eh, estaba él queriendo cambiar su vida? Y yo... Eh, eh, lo dijo un padre, un, un sacerdote académico y yo dije mm", dije yo esto tú jamás lo he leído ni la, en la literatura ni en las mejores como Oberman o alguien así nunca han dicho nada de eso yo no sé yeah. dónde sacan tantas cosas yeah. y, no, y, estás, y estás en lo correcto, o sea cuando, cuando alguien sale con, con, con reclamos así uh, hay que preguntar cuáles son las, las fuentes, fuentes. Que, porque hasta el día de hoy no, no ha salido eso, o sea nunca mm -hmm. se ha visto algo así el otro día estaba viendo, hay un video ahí también que habla sobre, sobre la muerte de Martín Lutero y ellos reclaman de que Martín Lutero cometió suicidio. <risa> y digo yo, ok, eso, eso no, no, hay, no hay evidencia. Uh -huh. ah, entonces, o okay, que me enseñen las evidencias, ¿no? Y eso es algo que la gente tiene que aprender. Luis, uh, mencionaste esa a una persona muy importante mencionaste, mencionaste a haiko oberman haiko uh -huh. oberman fue uno de los eruditos más importantes eh, sobre la, la vida de lutero y la teología de lutero y, y el otro que, que es muy importante también es eh, uh, ronald 20 ok y yo tengo sí. Yo tengo el, eh, un libro que fue escrito por Bainter y este está en el en, uh, en español. Uh -huh. uh, entonces, esta fue, este, parece que es de una, esta copia fue, fue hecha en, en Sudamérica, en Buenos Aires. ¿okay? Uh -huh. Para los que dicen, puede algo bueno salir de, de, de Argentina. De Sudamérica. De ah, Argentina. Aquí <ríe> no, Dios <risa> les bendiga a los hermanos argentinos. Dios los guarde. Uh -huh entonces esas personas son muy importantes, uh, si quieren aprender más de, de, de Martín Lutero, yo recomiendo a Painting Paint, primeramente, es un texto que se ha usado por muchos, muchos años. Heiko Overman, él ha hecho también muchas, muchas, uh, muchas, cosas. ahí está el libro, así es, es de Heiko Overman, eh, no creo que estés en, en, en español, tal vez a Clie nos pueda ayudar con eso algún día, a Luis uh -huh. Sí. sí, ahí le, entonces, lo, los incitamos a que nos ayuden. A, a, ahí, ahí sí, introducir entonces, a uh, entonces, sí, entonces estos son, estas personas son importantes uh, porque ellos, uh, ellos pienso yo de que ellos traen una, una perspectiva muy balanceada sobre la vida del entero, uh, al contrario de estos hermanos católicos que, que empiezan a sacar uh, tantas cosas. Óyeme, si eso, si eso hubiera sido el caso, Luis, ¿Tú crees que, digamos, los, los antagonistas de, de Martín Lutero de su tiempo, contemporáneos, ¿tú crees que ellos no hubieran dicho algo? Por ejemplo, claro. Eck, por ejemplo, Eck, mm. o, o quien sea de, de, de, sus, de sus enemigos, ¿no? hubiera, hubiera escrito un libro, hey, Martín Lutero asesinó a alguien, y mm. por eso de que, de que él se, se, se enlistó en, en el monasterio. Uh, Incidentemente, Martín Lutero buscó la, buscó la, se puede decir, el grupo más estricto, que es la, la escuela de los agustinos, uh, para, para ingresar al, al monasterio. Y ellos eran los más estrictos de ese tiempo. De Martín Lutero, una vez más, él creció con temor. Um, se puede decir, no, no, no es el tema de hoy, pero en lo que los luteranos hablamos de la ley y el evangelio, Martín Lutero llegó a conocer la ley a, a una edad muy temprana, ¿me entiendes? Y creo que eso fue lo único que, que conoció él hasta que, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la vida de Martín Lutero. El otro, el otro evento que quiero hablar que Martín Lutero... Antes, antes del evento eso, entonces... Eh, como te dije antes de, de, de grabar oh. eh, que íbamos a hacer algo ah, eh, hemos, eh, nadie ha preguntado pero hasta ahora preguntó a alguien ¿y ¿qué le parece la película de Lutero? fidigna o no? una inquietud así que eh, Adán y Ezequiel ¿ese sería a mí me lo preguntan siempre en Facebook y en Youtube eh, me gustaría que vos respondieras José sí, yo, yo considero esa, esa película uh, muy, muy fidedigna uh, excepto al final creo que eh, eh, el, final, el final no es nada histórico. El, el último cinco, tres minutos no es nada sí, histórico. Ya sí. sabes cuál te voy a referir. Él nunca eh, eh, conoció a, a Federico, el, el, eh, el príncipe, el sabio, el magno que le llamaban, uh -huh. sí. uh -huh. el protector de él, el protector de Lutero. Ese hombre fue una, una persona tan importante en la vida de Lutero y fue una pieza muy importante en, en, el, en, en la, la reforma protestante alemana. Me entiende que no se puede, no se puede ignorar, pero sí, esas cosas, a, a algunas cosillas, sí, sí, sí puede decir uno. Es posible que sí, sí se conocieron, es posible que sucedieron esas cosas. El problema, el problema que, que podemos decir de, de cuando se hacen películas es de que ellos tienen licencias poéticas, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto de que eh, en dentro de dentro de la historia que ellos están narrando, que ellos están proyectando, uh, ellos se dan ciertas libertades, pero esas libertades uh, a veces no se pueden no se pueden no se pueden corroborar uh, con con el, eh, con la data histórica. Esos son algunos de los de los puntos. En cualquier en cualquier uh, película histórica eso es cierto. Pero, pero la película en sí, eh, va, hablando de mi, de mi parte, aún mi hija que ya, mi hija mayor, ya manda, ya no va a la iglesia, pero siempre le gusta verla, siempre que la pongo yo, la veo la veo o dos veces al año, eh, le gusta, se sienta conmigo y la ve, porque dice que es, en, la inspira. El otro día mi, mi hija menor le dijo que nos traicionó porque no va a la iglesia. No, yo no, no traiciono a nadie, yo creo en Dios siempre. <ríe> eso puede, eso puede, eso puede no ir de parte de mi hija. Pero eh, eh, le inspira a ella y también el, el, el, la... La, la, ¿cómo se llama? el Missouri Synod eh, <ríe> ayudó, ayudó a hacer esa, esa película aunque Artus, si es que está viendo aún, Artus siempre me ha dicho que le gusta más la antigua, la de blanco y negro eh, uh -huh. pero, pero sí, como José dice, eh, es el, el último, la última escena donde él camina con la Biblia y se la presenta al príncipe eh, no, eso no no, no, no pasó por lo, por, lo, por lo menos vamos a tener cuidado y decir de que, de que no tenemos es, esos registros históricos. Es posible que sí sucedió, ¿entiendes? Uh -huh. um, pero por lo menos no podemos asegurar esto si ¿sí sucedió. Uh -huh. Bueno, entonces, el sí. próximo punto que ibas a seguir. Sí, sí. Um, el, el, otro, el, otro, el otro incidente que, que, que se puede ver en la vida de Martín Lutero fue cuando él uh, hizo su primera misa, ¿no? Uh -huh. Y está en la película. Es, yo, Sí, sí, eso está en la película ahí, muy, muy, muy detallada. Uh, pero, pero lo que vamos es de... Es de eh, toda, aún, aún Martín Lutero seguía con ese temor de Dios. O sea, él no podía, no podía decir él de que, de que eh, Dios es amor, ¿no? <ríe> no podía decir eso muy bien. Uh, uh, a, a lo que me refiero es de que cuando alguien le preguntó, eh, hermano Martín Lutero, ¿amas a Dios? Y la respuesta de él fue no, lo odio. ¿no? Eh, y ese era el. Esa, y, y no estaba mal, Martín, pero en, en, en, en el sentido de que la, la imagen que tenía de un Dios que solo está viendo desde desde el Monte Olympus, ¿no? viendo de que si alguien me falta, si alguien le falta el respeto a mis, a mis mandamientos y a mi decreto, aquí le mando un. Un ese, es un, ese es un Dios soberano. Sí, ya. Yeah. Aunque Dios es soberano, uh, pero él no, solamente, eh, él no solamente es soberano. Uh, uh, no, no solamente es eso. Uh, encontré y, y alguien, alguien comenzó a hablar sobre los atributos de Dios, lo estaba escuchando hoy mismo, y, y comenzó a decir de que eh, no hay distinción en ciertos uh, uh, atributos de Dios. Ah, y allí dije no no no no no no no uno no puede decir eso en respecto uh, uh, en la teología no la teología uh, se, la, la teología se trata de hacer distinciones ¿no? se trata de se trata de usar categorías ¿okay? y, y mi consejo es de que pues uh, estas personas pues necesitan aprender un poquito más sobre uh, la teología uh, para que para que pues se den cuenta de que sí hay distinciones entre los atributos de Dios. De la misma forma, hay distinciones entre las personas de la Trinidad. Entonces, Martín Lutero uh, estaba dirigiendo a uh, su... Uh, uh, estaba, estaba uh, dirigiendo la misa, uh, y lo que y lo que ellos sabían era de que, en ese entonces, creo que hoy, hoy ya creo que no es tanto así, pero las palabras de que se usan para la Eucaristía, uh, es, es importante de que se diga por la letra. Vos no te podías equivocar, Luis, mm. porque era un, un pecado casi mortal. En no, la iglesia no. tenemos te, hemos tenido un problema grande. Un, un, eh, por unos cuantos tiempos había una hermana de que siempre... Porque en, en una, de las, en una de, las de las versiones de inglés dice, eh, The bed of Christ which is broken... Which is broken for you. El, no sé si la King James dice eso, pero muchos de los hermanos que están dando Santa Cena lo decían. Y una señora estaba siempre, más o menos lo que están diciendo, y eso es que somos bautistas. La Biblia no dice broken, no, no dice quebrado, dice dado por ustedes. Esta es mi carne que es da, dada por ustedes. No, no, no dice que es quebrado. Entonces, eh, eh, hasta nos reunió a los diáconos, nos reunió, porque ¿por qué los diáconos, ciertos diáconos, siempre dicen esto? que eso la Biblia no lo dice, y algo así pasaba en estos tiempos eh, que, estás, que, que estás haciendo, que, que me estás contando. Sí, no, y este, mira, yo voy a, voy a admitir algo, algo, uh, algo se puede decir bochornoso, ya bueno, bochornoso, ¿no? <risa> voy, a, voy a admitir algo y, y, y me perdonan los hermanos por mi ignorancia. Uh, Luis, yo no sabía, nunca había visto yo las palabras de institución de la Iglesia Católica Romana mm. hasta hace unos días y me llené de, me llené de terror porque eso, eso sí me dio miedo eso sí mm. me dio miedo uh, so, lo que está, de lo que estamos hablando es de que de, de que al, al, al venir a la al, cuando comienza la misa y misa lo que, lo que quiere decir la misa es, es de que um, cuando, antes de comenzar la Eucaristía Uh, la gente que no era verdaderamente cristiana del, de, del cuerpo de Cristo o no, no uh -huh. uh, uh, ellos decían uh, misa no o sea que se tenían que ir okay en, latín. en inglés sería you're dismissed no uh -huh. uh, se pueden ir uh, me entiendes y ahí es de ahí es donde agarraron la, la de ahí es donde se hizo esta palabra de misa me entiendes o uh -huh. en inglés más uh, uh -huh. entonces eso es lo que es lo que implica eso entonces las personas que no estaban 100%, uh, digamos, confirmadas por medio del bautismo o lo que sea, ellos tenían que salirse. ¿no? Uh -huh. Y luego tenían que cerrarse las puertas. Sí. Uh, creo que en la, en la iglesia ortodoxa uh, griega parece que esa es parte de la liturgia que ellos hacen, en donde el, en donde el que está dirigiendo, no sé si le obispo o pastor, no sé, señala y dice las puertas. Y ahí es donde uh -huh. cierran las puertas. Es... es es, es, están haciendo una apelación a la historia uh, de la iglesia eh, primitiva, ¿no? de la iglesia uh -huh. uh, tierna, entonces uh, hay muchas cosas que, que son fascinantes, de cómo la vida de los cristianos uh, uh, de, me entiendes, tienen tanto significado, tienen, o sea hay cosas que se hacen por una razón entonces uh -huh. sería uno ignorante ver algo y decir, uy eso es católico romano o es el del diablo como los rieles de la iglesia, que todos pensamos que es porque uno se va a hincar y uno va a orar enfrente del altar, no es por los animales, <risa> para que no entraran al lugar santísimo, al santuario ahí. Eh, por eso se pusieron y después toda la gente empezó a agarrarlo para estar orando ahí. Sí, sí. Pero es parte yeah. de la iglesia, es, es parte de la historia de la iglesia. Ya, yeah. pero quita eso y, y te van a gritar, como ah, pastor. ¿no? <risa> <Sí>. entonces, <risa> uh, entonces, bueno, Martín Lutero cuenta de que uh, en, en, en 1509... Uh, el papá llegó a esa misa, llegó con, con muchas personas, mucha gente, muchas, uh, muchos acompañantes, porque iba a ver a su, a su, a su hijo, ¿no? Uh -huh. Y Martín Lutero cuenta de que al llegar a estas palabras, uh, me quedé consternado y transido de terror. Pensé para mí, ¿con qué lengua me dirigiré a tal majestad, viendo que todos los hombres tiemblan aún? en presencia de un príncipe terreno. ¿Quién soy yo? Dice, decía Martín Lutero, para elevar mis ojos a la, a la divina majestad. Los ángeles lo rodean a una señal suya, tiembla la tierra, y yo, un miserable, insignificante pigmeo, o sea, un gusano, algo así, ¿no? Uh -huh. uh, he, he de decir, necesito esto, pido aquello, pido aquello porque soy polvo y ceniza y estoy lleno de pecado y estoy hablando al Dios vivo, eterno y verdadero entonces esa, esa imagen que, que mm. Martín Lutero tenía es una imagen de, de, de un Dios yo lo puedo decir tal vez ajeno a, al Dios de la Biblia ¿No? Porque podemos leer en, en Deuteronomio, en Deuteronomio dice, uh, dice uh, ¿quién va a ir? ¿Quién, quién subirá a los montes uh -huh. a traer esa verdad? ¿Quién cruzará los ríos para traer esta palabra? ¿Quién irá a tal lugar, a lo profundo de, de la tierra, de la mar, a traer oh, esta oh, palabra? Uh -huh. Dice, pero no, no, no han tenido que ir, entiendes? ¿Por qué? porque esta palabra está ahora con ustedes. Mm. Cuando vamos a la iglesia, y esto es lo, lo, lo importante de Martín Lutero, de que él nos hace ver, no un Dios escondido, un Dios que, se, que, es, que está escondido en tanto misterio. No nos, ve, no, no nos ayuda a ver un Dios que está desde allá, viendo si nos equivocamos, si cometemos pecado, para castigarnos. Uh -huh. ese es un ese, ese es uh, una figura muy distorsionada de Dios y esa era la figura que Martín Lutero tenía de Dios porque él creció en ese ambiente entonces él estuvo luchando con esto y este fue otro, otro punto muy importante en la vida de Lutero porque de ahí para adelante él comenzó a luchar no para su salvación porque la salvación supuestamente estaba segura al llegar al monasterio, eso es lo que uh -huh. enseñaba la uh -huh. gente. Ahora, la santidad era otro, era otro, otro paso, ¿no? En la relación que él estaba desarrollando con Dios. Y ahí fue cuando él comenzó a buscar. Y eso es lo interesante de Martín Lutero. Y si mis hermanos están ahí y, y tienen un Dios que, que piensan que solo está viendo a. Uh, a ver cuándo se equivoca a ver cuándo comete, comete pecado para cortarlo del libro de la, de la vida, ese no es el Dios que nosotros predicamos no es el Dios que nosotros creemos nosotros el predicamos un Dios. Dios de misericordia de amor de justicia sí. también, pero esa justicia no es de nosotros sino que viene de parte de Cristo Jesús. Es, es un concepto de Dios eh, eh, me acuerdo que Martín Otero agarró bastante de los salmos entonces es un dios misericordioso y no es un dios eh, como, pa, de lo, como los paganos, que ¿cómo se llama, que ellos no dejaban que sus súbditos, eh, por ejemplo, Medusa, muchos de nosotros hablamos de Medusa, que era una, para una, un ejemplo un pagano, que Medusa era una, era, era una Gorgon, no sé cómo dice es en español, pero era, era, era parte de eso. Entonces, Medusa no llegó a ser Medusa porque, porque, por, por lo que, porque por era mala, sino que Medusa fue una muchacha que estaba eh, en, en, el, en, en un, ¿cómo se llama? Eh, era una sacerdotisa de, de un templo, si no me acuerdo, que, de Diana, que a la que Poseidón la violó. Entonces, ella, se, ella estaba, la, la, la diosa se enojó con ella porque había, a, había Gorgona, gracias Artur, era una Gorgona, eh, eh, Medusa. Entonces, la diosa, Diana, si no me, o, o Artemis, no me acuerdo, si Diana, Artemis, se enojó con ella. Y, y la castigó. Hay versiones que dicen que la castigó, por, y ¿cómo la castigó? Haciéndola horrible. O otras versiones dicen de que, de que ella fue la que le pidió, hazme, al, hazme para que ni un hombre me quiera jamás, porque estaba tan traumada que, que Poseidón la, la violó. Entonces la hizo como conocemos a la Medusa. Entonces, eh, pero el Dios de la Biblia no es así. El no, Dios de la Biblia no, no es un Dios pagano, es, es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de, yo imagino que si, que, que, que Dios, la justicia de Dios caería no solo, no. lo que estamos viendo ahorita con los Botistas del sur en este momento, que, que este, un parte del ejecutivo dijo de que las mujeres que han sido violadas por, por, por hombres, por pastores, son lo que el diablo está haciendo para destruir a la, a la, a la organización pero no se ponen a pensar de que esas mujeres son hijas de Dios y que han sido violadas, o sea, que ellos están más, más interesados en, en, en mantener la organización, a, a, a dar justicia bíblica. Entonces, Dios no es así, Dios, Él va a hacer justicia, Dios es justo y, y santo y, parte, y, y lleno de amor, sí, no, es, y, no, no es así. Exactamente, y, y regresando al, al tema de Martín Lutero y... y no, regresamos a, al tema del padre de Martín Lutero, uh -huh. uh, el padre Martín Lutero estuvo ahí después de lo que pasó, después de que Martín Lutero se quedó mudo, no pudo hablar después de, uh, cuando él tenía que uh, decir las palabras de institución, no pudo decirlas, se quedó mudo, se quedó se, se quedó sin palabras, entonces uh, en ese tiempo como el papá estaba visitando ahí, uh, el papá al final, le, le, uh, oh, Martín le dijo, le dijo padre pero por qué no, no te da gusto no te alegras de, de, de estar aquí conmigo y de lo que yo estoy haciendo Y dijo cuando uh, cuando el papá se, se quitó se, se quitó la máscara de alegre no y es que le dijo enfrente de de otras personas y le dijo, ustedes le dice que no que no han leído que no han leído ustedes uh, el mandamiento de dios que dice que debes de honrar a tu padre y a tu madre mm. Uh, entonces, uh, el, pa el padre de Lutero estaba aún en indignado con, con Martín, porque él había escogido una vida, una vida uh, en, el en la religión y en lugar de lo que él quería. Mm. Martín pues le dice, padre, pero aquí siendo monje, yo te puedo ayudar más con mis oraciones. Entonces, el, el, el, la el concepto que tenía, que tenía en ese tiempo era, era muy... Muy gracioso, te da risa, pero sí es gracioso, no o sea que uh, no, no, tal vez, tal vez Martín Lutero uh, le hubiera obedecido al padre, ¿me entiendes? Porque uh -huh. después Martín Lutero habla y dice que, que cuando Martín Lutero habla de la vocación, él, él trae esta mente y dice: Bueno, una niña, una niña pequeña, uh, eh, le sirve mejor a Dios que, que, que, un, que un obispo o, o un o un monje porque la niña está haciendo la voluntad de Dios que es obedecerle a sus padres y servir a sus padres y es, ese es el llamado de esa niña no de servirle a sus padres entonces la ¿sabes? tiene la vocación sí entonces ya se puede decir que Martín Lutero sí tenía uh, uh, bueno en ese en ese tiempo pues uh, pero ya estaba en el ya estaba en el hábito ya estaba en uh, en, en el barco eso no se podía no se podía no salir. salir ajá entonces Sí. No, me gusta cómo estás contando esta historia porque la estás, eh, te acuerdas cuando éramos jóvenes, nos gustaba dar datos, datos, datos, datos, vos lo estás ahorita, estás tomando o una, una forma más pastoral de contar la historia, o sea, qué que, que es lo que él sufrió y cómo eso también nosotros podemos estar sufriendo el día de hoy y lo que acabas sí. de mencionar, la, la doctrina de la vocación, yo veo como muchos pastores Aquí en Australia me preguntan, ¿usted ha sido fue pastor de seis años tiempo completo y ahora usted ya tiene ya al 10, de hace unos días me está acordando tengo siete años de no pastorear completamente simplemente hago cosas y predico y muchos pastores me preguntan cómo es que usted eh, no hace eso y mucha gente dice a usted no, ya no es pastor ya no ya no tiene que ser pastor porque usted ya no uh -huh. está ya no está ejerciendo y yo les digo yo creo yo creo en la doctrina de vocación Dios me ha llamado en este momento a estar metido ocho horas en un freezer para, darle, para hacer lo que él me ha llamado, que es proveerle a mi familia. Entonces yo le estoy sirviendo a Dios siempre. Y, sí. y con el tiempo que tengo después de eso, hago videos, hago estudios, eh, pero, pero no, hay, no hay un concepto eh, de la doctrina de, de siempre muchos hermanos, eh, aún siendo, en este caso, aún reformados y pentecostales, aún están trabajando con esa mentalidad medieval de que solamente aquel que está metido en la iglesia, pastoreando sin... Eh, eh, como Dios manda, que, que, que, que vive de la iglesia y que supuestamente está, está totalmente consagrado a ella, solo ellos le sirven a Dios, y el resto de nosotros no. Entonces yo le digo, no, no, eh, eh, la, la, iglesia, la iglesia reformada, la iglesia protestante, no creemos en eso, y, y aún ni el catolicismo piensa en eso ya, por eso tienen ahora bastantes, eh, eh, bastantes eh, eh, ¿cómo le diría? cosas laicas, bastantes ramas, ramas laicas que, que también Exacto. ellos saben que, que sirven a Dios. Entonces, eh, muchos, eh, que, que, que mucho ¿cómo se llama?, el que, que muchos aún mantienen eso dentro de la dentro de Iglesia Reformada, y ahorita que llegamos a la hora, quisiera hacer, a, a hacer una pausa y, y, y ver algunas preguntas, y hay, hay, hay algunos comentarios que los he venido poniendo, pero hay una pregunta ahorita que dice esto, ¿hoy la Iglesia Católica mantiene aún con ese tipo de pensamiento como en los tiempos de Lutero, José? ¿Aún la Iglesia Católica, eh, esta es parte de la historia también?, eh, eh, Podrías responder a eso. Yo puedo responder, pero yo soy el invitado. Ya, <risa> yeah. hay, hay cosas que, uh, hay muchas cosas que, que sí fueron, fueron, uh, fueron cambiando, pero gradualmente. Y por ejemplo, la, el eh, Trent fue, fue un, un, un paso a, a ese cambio. El siglo de, cosa... de Trento. Ajá, Trento, así. Oh, Trento. Uh, <risa> fue un paso. Y sí, hay, hay, muchas, hay muchas cosas que, que la Iglesia Católica ha cambiado. Um, por ejemplo, uh, en, en doc, doctrinalmente, en doctrina, uh, pues no ha cambiado mucho, pero sí ha, ha cambiado poco. y Pero no se puede decir de que hoy la iglesia católica y la iglesia luterana pueden otra vez tener una, una unión en, en doctrina. Eh, se, se ha tratado de hacer, se, se, se ha querido hacer una unión de nuevo, específicamente en la doctrina de la, de la justificación, uh, por, uh, en la justificación, pero ellos uh, hablan igual, usan el mismo vocabulario uh, que los luteranos usamos, pero en realidad ellos están hablando de otra, de otra cosa. ¿entiendes? Entonces, uh, eh, y, y eso, esas distinciones son muy difíciles de, de de hacerlas, ¿entiendes? Um, entonces um, ya yeah, el, el digamos um, digamos hay muchas uh, hay muchas cosas que se, empeza, eh, que se empezaron a cambiar, pero la mayoría de las veces la gente tenía que salirse del um, de, de la Iglesia Católica Romana y e irse a la Iglesia Protestante si querían un cambio. Uh -huh. Ah, ah, hay, hay una declaración de que hay ya más acercamiento entre católicos y luteranos con respecto a la doctrina de la justificación, aunque los más liberales lo aprueban mientras que los más conservadores tienen sus reservas aún. Ya yeah, y es por esa razón porque eh, digamos uh, los católicos dicen sí, nosotros creemos en la, en la justificación como ustedes uh, y en right. realidad no, ¿entienden? en realidad no creen, porque si, si se ve bien esa declaración, si se lee a, a, con, con lupa, uno se da cuenta de que ellos están usando cierto vocabulario, pero con esa, esa, esa nosotros la llamamos a uh, categoría, ¿no? uh -huh. están usando una, una categoría, pero que tiene un significado diferente al de nosotros, uh -huh. y, y a ese punto nosotros hemos llegado a, Uh, por ejemplo, uh, la iglesia, la iglesia de, de Sino de Missouri no estamos de acuerdo con esa, uh, con esa declaración. No la aceptamos, ¿entiendes? porque uh -huh. es, es, uh, se, se usan usa palabras, términos, categorías que nosotros usamos, uh -huh. pero al final quedan en lo mismo. ¿entiendes? Al final, sí, uh, el hombre contribuye a su justificación, y eso nosotros nunca vamos a aceptar. ¿O 100%? ¿O nada? Uh -huh. ¿Otra pregunta? Eh, no, me, bueno, aquí hay un, un comentario, que dice, me quedó la vuelta de la misa, no lo entendí muy bien, disculpen. Me quedó dado vuelta de la misa. Okay. Expliquemos de la misa de vuelta. Okay. Que, la misa es, que, la, que la misa es la palabra de que, bueno, lo que quisiera decir, la misa, la palabra es... Misa, eh, que, sea, eh, que en el latín que ser, eh, es, quiere decir que se vayan, eh, que se vaya todo aquel que no está bautizado, que, sí. porque eh, dentro de la iglesia primitiva solamente aquellos que están bautizados pueden tomar Santa Cena, y en algunas iglesias aún en la luterana es también así, en la, en la anglicana yo creo que también es así, eh, me acuerdo que es así, depende de la diócesis, en, en, aún en mi iglesia la bautistas también solamente, solamente aquellos que están bautizados, está bautizados. Eh, pueden tomar Santa Cena, entonces eh, aquí se tienen que salir, los que no están bautizados y solamente quedan adentro aquellos que, que, que han hecho ese paso y, y, y, sí, y, esa, y, y esa y esa y eh, esa palabra misa eh, es la era la clave para que la gente eh, eh, se vayan y, y, y, y no y no no, no por discriminación simplemente es por por orden porque solamente aquellos que que han pasado por las aguas del bautismo pueden tomar parte de, de, de, de, la, de, la, de la carne y la sangre del Señor Jesús. Entonces, eh, eh, de ahí viene la palabra misa. Y nosotros le decimos misa, es como, es como la palabra rapto. La gente dice, muéstrame el rapto en la Biblia, ¿dónde está? Ah, sí, eh, yo siempre digo, en latín está, en la Vulgata está, que fue por mil años la, la, la, la, la, la, la, la vila principal de la, de la iglesia. En la Vulgata está rapto, porque así se dice, eh, arrebatamiento. Pero, pero ahí está la cosa una vez más, saber la historia es importante saber un poco de, no tanto ni griego en este caso, un poco de latín o, o saber cómo, la, cómo, cómo, cómo, cómo juegan las palabras ¿verdad José? ¿alguna cosa que vos quisieras o, o, o Un libro de historia también nos, nos puede ayudar a entender eso Mira, y uh -huh. porque nosotros practicamos la, la, la comunión cerrada, se la llama comunión uh -huh. cerrada quiere decir de que de que alguien puede visitar mi iglesia, pero al, al momento de, de la comunión, de, de repartir el, eh, el cuerpo y la sangre de Cristo, solamente los miembros de la iglesia pueden pasar a recibir uh -huh. uh, el, el, el pan y el vino. Uh -huh. uh, otras personas uh, pueden pasar al frente, pero ellos solamente re reciben una bendición del pastor. En, Pero, en el caso en el caso mío yo no pudiera tomar eh, Santa Cena porque yo no tengo el mismo concepto que tiene el luteranismo con respecto a la Santa Cena para mí son ordenanzas para mí, que para mientras José y muchos otros reformados protestantes así ellos creen que es una es un sacramento verdad que sí Exacto. entonces, sí, entonces, entonces en ese caso entonces, sí yo no sé cómo haría vos si yo llego yo, yo y me pongo así enfrente de vos ¿eh? yo no quiero bendición yo quiero <risa> Y, eso es lo que la, y, y por eso es que muchos reformados se, se, se opusieron a la nueva perspectiva de Pablo, porque la nueva perspectiva de Pablo quiere, quiere votar eso, pero, pero, eh, pero son cosas muy difíciles. Aquí te están haciendo una pregunta, José. Uh, en Europa... ¿qué, ¿Qué piensa José, sobre las iglesias luteranas en Europa que casan yeah. personas del mismo sexo? Y lo digo porque, porque mucho, yo hago esto audio y mucha gente no... Si solo lo pongo ahí, la gente del audio no lo va a oír. Sí. Bueno, uh, ellos, ellos están, están siendo, si es que son, vamos a, vamos a decir de que, yo no voy a decir de que ellos no son, uh, de que ellos no son cristianos, pues no, yo no estoy, yo no estoy, eh, yo no voy a, a juzgar eso, ¿me entiendes?, porque la salvación es algo que a mí me, yo no voy a decir, digamos, porque me, me, no, me, no me cae bien Luis, voy a decir, Luis no es salvo, ¿me entiendes?, eso es algo entre Luis y su Señor. Entonces, yo voy a decir de que los hermanos de Europa, de la Iglesia Luterana, que, que practican uh, el casamiento eh, de, del mismo sexo, um, en su práctica ellos están, siendo, ellos están siendo infieles a las Escrituras. Uh -huh. uh, eso fue muy claro, que desde el principio dijo, el hombre dejará a su mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer entonces mi pregunta era para los que para esta gente que defiende el homosexualismo ok, si me muestra un versículo donde dice por eso el hombre abandono, dejará a su madre y a su padre y se unirá a su marido entonces me callo la boca y los dejo en paz es más, hasta yo los caso Ah, pero hasta el día de hoy no me han contestado eso. es que lo que pasa es que vos no sos tan vivo o sea, que si sí, el tipo dice es transexual y se dice que es mujer exacto, sí ahí, ahí, ahí. <risa> es, que, es que le, le sí. hayan le, le hayan de todo para la gente que, que uh -huh. vive mira, cuando nosotros queremos desobedecerle a Dios uh, no hay que nos que nos uh -huh. pague, ah, me recuerdo alguien que, que, eh, que decía amigo mío, muy muy muy querido no muy, muy, muy apreciado decía él no yo, yo no quiero yo no quiero pecar yo me siento mal cuando peco esto y lo otro y, y de, dejate de mentiras por qué, por qué mientes que te gusta pecar. <risa> a quién no le gusta pecar por eso es uh -huh. que necesitamos un Jesús un Dios que es nuestro abogado entiendes uh -huh. que, que nos perdona es no como decía alguien Uh, no, no al punto de que uh, como eh, Jerry Maguire, no que dice uh -huh. te, te perdoné cuando, cuando al momento que me ofendiste, no, no así, verdad? Uh, porque si sí tiene que hacer, eh, tiene que haber, pues uh, uh, de parte de nosotros, por lo menos, cuando uno cuando uno reconoce que uno ha pecado en contra de Dios, uno tiene que reconocer el pecado y tiene que pedir perdón, ¿tiene, debe haber uh -huh. de un arrepentimiento, ¿me entiendes? Uh, pero sí. Necesitamos el Dios bíblico que nos, que nos, que tiene misericordia de nosotros cuando pecamos. Sí, la última pregunta para ir al, al próximo, aquí está. ¿Qué pensaba Lutero de María la Virgen? Ah, ok, muy, muy, muy, muy interesante. Uh, Martín Lutero, eh, él consideraba que la Virgen María uh, es, es una persona muy importante en en el cristianismo. No al punto de idolatrar, no al punto de, de orar, uh, orarle a ella para que, por ejemplo, en el catolicismo ella es abogada. No solo eso, sino que ella es uh, co-redentora. Uh, o sea, que Cristo salva, pero también ella. Uh -huh. Y eso no, no, es, no es parte de, de las enseñanzas de Martín Lutero. Pero sí, él... Él instaba a que pusiéramos a, a estos personajes en su lugar. Es más, él hablaba sobre los santos. Nosotros en la Iglesia Luterana, en nuestro calendario, celebramos el día de, por ejemplo, San Juan. ¿Me entiendes? Y ese día traemos a nuestra memoria uh, lo que hizo uh, San Juan. Uh, ¿Me entiendes? En, en, en, para el cristianismo. ¿Tienes eso? Nosotros le damos a él como dice como dice, parece que Hebreo dice que um, de o oh, Pablo parece que dice que no hay que deberle nada a nadie y si hay algo que hay algo que, que debemos dar es amor no reconocimiento mm -hmm. honor al que, al, que, al que merece honor ¿no? ¿me entiendes entonces hay formas en que nosotros podemos honrar a a cristianos ¿me entiendes y inclusive María pero esto lo vamos a decir claro. aún María necesitó un salvador. Exacto. Eso es algo que ella, ella misma reconoció. Y entonces no podemos nosotros rezar. No, nosotros no podemos orar a, a María para que ella interceda a, con Dios para, para beneficiarnos a nosotros. Porque solo hay un camino, solo hay una puerta, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo y que yo me recuerde um, solo fue Jesucristo que estuvo en esa cruz María no estaba, uh -huh. ella estaba ahí, ella estaba ahí esperando que la promesa de Dios se cumpliera para ella ser perdonada también, me por te. los pecados que ella uh -huh. había eh, un, para cerrar esto, esto también me gustaría decir que tanto, ¿Tanto Calvino ¿tanto? como Calvino, los dos creían que en la perpetua divinidad de María. Uh, yeah. <ríe> Eso es lo que creen Me gustaría, ya antes de entrar a, la, a esta última sec sec sección de, de la plática, es volver a, a hablar del libro de Clie, pero, pero, pero llamarle, eh, llamarle la atención a esto de que tiene otra tapa. Si ustedes van a Clie, van a ver esta tapa. Mi tapa es, es un poco más antigua. <ríe> es sí, la sí. primera tirada. Entonces, esta, esta sería la, la, la otra... Eh, tapa del de libro de, de, de Martín Lutero, Biografías Históricas. Y tienen otro tienen otros libros, pero en la, próxima, en, en la próxima vez espero que... Voy a hablar de los otros libros que tienen también de Martín Lutero, eh, pero esta es la, la biografía de Martín Lutero. Ok, eh, dice, dice Artus que a todos les gusta el pecado, lo que no le gusta son las consecuencias, incluyendo la culpa cruda, moral, condenación, etc. Exacto. Ok, José, entonces mira, hemos hablado de cómo sus problemas de, de Martín Lutero, eh, de cómo él creció, cómo él vivió, cómo él se, se, se hizo monje, y ahora me gustaría a, hablar acerca de qué es lo que pasó eh, en, la, en la dieta de, de Worms, qué es lo que él hizo, y un poquito después, eh, sí, yo creo que en unos 30 minutos podemos terminar, lo iba a hacer una hora, pero lo, voy a, lo, lo, lo vamos a extender quizás a dos horas y ahí lo vamos a, a, vamos a parar. Pero en estos 40 minutos o 39 minutos que quedan ya, eh, sí. un poquito de, de, de, de lo que pasó con Worms eh, y también eh, un poco de lo que el impacto que ha tenido en el mundo occidental. Y quizás la próxima vez podemos hablar de eso. También, una vez más, Clia tiene un libro, que lo, lo, lo voy a decir al final, que habla... Que es una, una, una, una breve introducción de la Biblia de Lutero, pero también cómo ha impactado al mundo occidental eh, lo, lo que vos dijiste también que ibas a hablar acerca de eso. Eh, ¿Qué pasó en Warren, vecinos? ¿Qué, decinos, ¿qué sí. fue? Eh, ¿qué lo llevaron a Lutero ahí? Uh, sí, prácticamente, pues, las obras, obras de Lutero uh, fueron condenadas, ¿no? Y. Uh, se le llama la la, the diet worms? Uh -huh. uh, la dieta ¿sí la dieta la dieta de, sí, la dieta de, de, de worms que son Entonces, palabras que ahora ya no usamos nosotros por eso suena eh, dieta de eh, sería la, la, la, la dieta de, de lombrices sería diet of sí, worms sí, que una vez me dijo what me dijo en inglés eh, dieta de lombrices, no. Es que dieta es una, es un, es donde se convenía a la gente, uh, tanto eh, gobernantes para llegar a ciertos puntos políticos. Sí. So, so la dieta de, la dieta de, de worms um, y, y Martín Lutero. Esa, esa fue una, una, de las, de las uh, momentos muy, muy importantes en, en, en la vida de Martín Lutero, ¿no? Y, ah. y en, la historia, en la historia occidental también, porque fue porque fue eh, la primera vez de que, de que alguien tan claramente se lo puso a, a, a en contra del de imperio, el, el santo imperio romano, en contra del emperador y en contra de todos los, los que estaban debajo de él, eh, que es que una persona dijo, no, yo tengo que ser eh, fiel a mi conciencia y, y, y eso sí que, le, que, que tomó bastante valentía de parte de Martín Lutero. sí. Ya, yeah, entonces ahí fue cuando uh, Martín Lutero lo, lo, lo citaron, ¿no? Uh, 1521, si no me equivoco. Uh, 1521, uh, entonces Martín Lutero, pues. Uh, no estaba seguro que iba a salir ahí de, con vida. Vivo. No, es que, es que definitivamente uno se, se metía con, con la Iglesia Católica Romana en lo que le pasó a, a John Huss ¿no? Uh -huh. John Huss eh, prácticamente rápido lo, lo eliminaron dijeron: No, este, este, hasta aquí llega, hasta aquí llega a Jus y sus, y, y sus payasadas, ¿no? Porque no, no consideraban esto nada de, nada de serio. Entonces, uh, el, el emperador se cansó de, de, de este hombre y ahí fue cuando él tuvo un poquito de tiempo, ¿no? Porque uh, anteriormente, pues uh, el emperador uh, estuvo muy ocupado uh, en. Uh, Uh, en sus guerras <ríe> en sus guerras por eso en sus guerras uh, uh, pero sí voy a decir de que de que uh, el emperador en, en, el, en los tiempos de martín lutero era era un, un buen emperador un hombre muy uh, jovencito jovencito eso, ¿no? eso, eso, eso te iba a apuntar que era bien joven era bien joven uh, había menos otro, de 21 años si no me equivoco, menos de 20 años. A los 19 eh, comenzó su su reinado, uh, uh -huh. pero, pero en, um, en, en 1521 fue que uh, sucedió lo de... Lo de sí, eh, tenía, 20, tenía 21 años, tenía 21 años, el, o sea que, porque nació el 24 de febrero de 1500, así que apenas 21 años tenía, y, ten, y, y el, tenía el problema de que los turcos, los musulmanes venían queriendo entrar por Viena a conquistar Europa, Tenía el problema de que Martín Lutero estaba quebrando la iglesia en dos. Ah, bueno, en fin, el hombre. Sí, tenía no, y, mucho fue, y fueron esas, y fueron las guerra, más que todo la guerra en contra del rey de, de Francia, que, que él lo mantenía muy ocupado. Imagínate uh -huh. si uh, uh, pelearon cuatro, cuatro guerras en total. Uh -huh. Uh, uh -huh. Entonces, uh, uh, se, creo que se llama Francisco, Francisco I, creo que se llamaba. That's Pero bueno. Era, era este hombre comenzaba las guerras y siempre las perdía siempre perdía las guerras y fueron cuatro en total entonces uh, Carlos el, el, el, el emperador Carlos estuvo siempre ocupado en, en uh -huh. esas en esas campañas en esas guerras también tenía como tú has dicho le, le, la invasión de los turcos y ellos llegaron muy lejos ¿no? llegaron muy ya casi ya casi eh, eh, lograban su su objetivo uh, pero Gracias a Dios se quedaron sin, se quedaron sin comida, se quedaron sin, sin, uh, so, se dice, uh, supplies, se me fue la palabra. Eh, la, la, la, los, los suplementos, las cosas para sí, comerse les acabaron. Sí, la, se quedaron sin comida, sin, sin cosas para, para seguir la campaña, entonces de ahí se retiraron. Y sí fue, fue, una, fue un milagro, pero uh, de cualquier forma, el rey, el rey, uh, el, el, el emperador estuvo muy ocupado en ese, en ese entonces. Pero en esa dieta de imperial uh, se, se dice de que a Martín Lutero lo, lo llevaron a un lugar. Uh, lo interesante de esto es que Martín Lutero no estaba ahí solo. Uh, es decir, habían muchas personas que llegaron a apoyarlo, como unos, unos 400 personas. Era una celebridad, lo que pasa es que cuando di, di, Dicen que cuando empezó a llegar ya A Worms empezó a oír hey, yeah, yeah, Toda la gente, así que eh, igual como Cuando vos vas a la iglesia, José, yeah, yeah, ya yeah, José Sí, entonces uh, eh, Trataron de convencer a, a Martín Lutero de que Renunciara a, a sus escritos Porque sus escritos uh, él, él señalaba Bueno, por ejemplo el, Las 95 tesis en donde él estaba atacando las indulgencias uh, mm -hmm. y, y eso y eso es algo importante porque uh, hoy en día tenemos indulgencias aún uh, eh, y ustedes pueden identificarlas en cualquier iglesia. Uh, eh, no, y a ¿les, ejemplo? Ejemplo. les puedo dar un ejemplo pro templo <ríe> <ríe> uh, o hay que hay que hacerle una fiesta al pastor uh, mm -hmm. pero bueno esa es esa parte. Eh, Ahora entonces, son legados, legados, ya no, ya, ya, ya oh, deje su legado, hermano, aquí en la iglesia. Sí, deja su, su legado, haga su pacto, ¿no? Su pacto. Sí, eso, to, to, entonces, todo eso son las indulgencias. A Martín Lutero lo, lo, lo, lo, lo pusieron contra la espada de la pared porque le dijeron, ok, estos son tus escritos, y le señalaron a una, una mesa con todos sus escritos, ah, y dijo él, sí, ok, ah, queremos que renuncies, ¿no? Ahí en ese. Revocar. Ajá. Revocar. No sé. No, la palabra era revoco y era lo único uh -huh. que estábamos. O sea, Martín Luteno, bueno, no podemos hablar sobre esto. Y, y, y, y, dije, ¿Qué estás hablando, hombre? Es que todo el show que hicieron solo para que él dijera una palabra, revoco. Solo eso, querían que, solo eso quería que dijera. Y ahí terminaba todo. Exactamente. Um, y bueno, era, era, era como que, bueno. Es como decir, digamos, si, si, si yo considero que alguien... a uh, Jim Jones, por ejemplo. Oh, sí. que, uh, si, estos, si estos libros son de Jim Jones, hay que quemarlos todos porque nada de lo que él escribió es, es bueno. Uh, bueno, no todo, porque Lutero podría decir, bueno, ahí hay pasajes de la Biblia. Entonces sí. no se puede decir. Ironía. De que todo, ironía. usaba sí, que aunque, todo, aunque aquellos que no conocen a Jim Jones, Jim Jones es el que causó la muerte de más, de, más o menos mil personas en Guyana en los años 70, eh, de, que era parte del, del, del Templo del Pueblo eso es lo que sí, está no refiriendo sé. José a, a, a, a, a aquellos que porque mucha gente no sabe el día de hoy José a pesar de que vos y yo éramos niños y nosotros nos acordamos no sé por qué porque vimos la película quizás y, y porque de ahí de ahí viene la de ahí viene la expresión no se tomen el culé eh, ah. el culé de ahí viene porque me, me ponían el veneno en el culé y hacían que la gente ah, se muriera ya yeah, o, o por ejemplo Dave, David Correch un poco de, más de, ya de, de Texas Uh, ¿me no podríamos decir de que todo lo que ese hombre dijo uh, fue mentira, ¿me entiendes? No, entonces uh, de la misma manera, Martín Lutero les, les, les estaba señalando buenas es que hay algunas cosas que, es, que están buenas que he escrito mm. que que cualquiera de cualquiera de, de, de estos uh, de las personas que está aquí van a estar de acuerdo conmigo de que son son cosas bíblicas, ¿me entiendes? Entonces él pidió Pidió tiempo, ¿no? Mm. Uh, y y se, se lo dieron. Le dieron tiempo, se lo dieron? Le dieron el tiempo que él pidió, hasta, hasta se me hizo, se me hace raro. Pero yo pienso que fue por la influencia de, de Federico el, el Sabio. Federico mm. el Sabio fue una persona que siempre abogó por Montero y a él le preguntaron, oye, pero ¿qué tú, ¿por qué estás defendiendo a este hereje, a, a, este, a, a esta persona que, que está haciendo estragos en la iglesia? y en la, la, la defensa de, de Federico el, el sabio era de que bueno es, es mi súbdito y como cualquier sí. como cualquier persona en la en autoridad yo voy a proteger a mis súbditos él es un ciudadano de, de, de, de mi territorio y las personas de mi territorio tienen mi protección oh wow ah, eh, de esa clase de políticos no se encuentran hoy en día ¿tienes? ya sí pero por eso por eso es de que esta persona es tan, tan esencial en la historia de la Reforma, porque lo que él hizo fue increíble. Él prácticamente... Era, él prácticamente el príncipe, tuvo la ira, la ira del Imperio Romano. En la que él es el, el príncipe de Sajonia, Federico. Exactamente. Eh, eh, perdón, eh, la ira de la, de la Iglesia Romana, Católica Romana. Mm. ¿no? Uh, entonces, ya cuando Martín Lutero... Uh, bueno, eh, prácticamente... Eh, el, el consejero de, de, de Martín Lutero uh, tuvo, de, tuvo que descomunicar uh, descomulgarlo ¿no? descomulgar o, Ex, excomulgar. Excomulgar, perdón Excomulgarlo. Stop uh, stop it. It, sí. uh, y, y otras personas que trataron de hablar con él y razonar con él, Martín Lutero uh, renuncia y, y ya estuvo, porque ellos sabían qué es que qué es lo que iba a pasar con Martín Lutero ellos sabían que yeah, Martín Lutero los días estaban cortados y, y Martín Lutero sabía de que cualquier día él él iba él iba iba a enfrentar la muerte. Uh -huh. Entonces esto esto no es algo esto no es algo leve esto no es algo no es un chiste no es algo que, que se puede tomar uh, ¿me sin seriedad esto fue algo serio a uh, nadie va a dar bueno es difícil encontrar a personas que que, uh, que su trabajo mucho menos uh -huh. una persona que va a arriesgar su propia vida por, por sus convicciones. Yeah. Mucha gente rápido da su brazo a torcer. Uh, ellos dicen, no, pues yo tengo, tengo hijos, tengo, tengo una mujer y no voy a arriesgar mi vida. Uh, so, Martín Lutero al final uh, llegó y dijo, no puedo, no puedo renunciar. Porque esto va, uh, esto va en contra de... De, de, de mi conciencia y ahí es, donde se, ahí es donde se leen las, las famosas palabras que dice Lutero dice, aquí estoy, que Dios me ayude no puedo renunciar no puedo negar ¿Ah? entonces de ahí en adelante ah, hay otro, otro capítulo de Martín Lutero ahí, ¿Sí? ahí como te digo es ese es un ese es un eh, ese es un momento eh, esencial dentro del, de la historia del occidente de que, de que la conciencia uno no se puede ir en contra de la conciencia aunque okay, okay. yéndose aquí eh, hacer una, una pequeña pausa para las preguntas eh, aquí eh, a, a, a dice no, esta agrícola también sería bueno, o sea, la próxima vez José si, si podés hablar de agrícola porque yo no estudié nada de agrícola esta vez, pero dice Daniel Betancourt ¿Podrían tratar el tema sobre la guerra de los campesinos y la influencia de los escritos de Lutero sobre la alemana en nazi en contra de los judíos? E igualmente, lo, lo mismo pregunta Bastián Lagos, Lutero era antisemita. Era antisemita. Eh, eh. Quisiera yo eh, responder primero y después, José, eh, que Lutero era antisemita. Decir que Lutero específicamente era antisemita no es histórico porque casi toda Europa era antisemita en esos tiempos. Eh, acababan de ser echados los, los, eh, los judíos de, Alema, de, de España y de Portugal eh, y, y, y había aún en, en toda Europa había ese, ese desprecio por los judíos así que de querer, querer enfatizar que específicamente Lutero era, era antisemita es, es, es, es hacerlo cargar con algo que todo el continente lo hacía lo eh, la otra cosa de los de, de los yo viniendo pues se sabe yo me, me, me voy más del lado de la anabaptista, o sea, de los campesinos. Eh, sí, Martín Lutero eh, apeló a la conciencia, pero cuando, los, pero cu cu cuando los, eh, los campesinos apelaron de que ellos también estaban apelando a la conciencia, Martín Lutero ahí no dejó, no, no, no, no, no, no, él mismo dijo que no miraba que si, si los campesinos hacían lo que querían, su reforma no iba a trabajar. Entonces, por eso es que se hizo parte de... De, de, de los lores de los señores de los, eh, de, de, de los príncipes y, y, y no hay, y hay que tomar en cuenta también por eso que tenemos la, la, la reforma magisterial que, que como en el caso de Martín Lutero Federico y en el caso de, de Calvino eh, lo, lo, los, los, el consistorio de la ciudad de Ginebra lo, lo defendía y, y, y lo apoyaba y la, la, y la reforma eh, y la, y la reforma, ah, ¿cuál es la otra? <risa> la, la, la, la, ¿La No, lo radical, la radical, la radical, de donde venimos los, los bautistas y los anabautistas y todos aquellos que no tuvimos nunca la ayuda de, del Estado o de o civil para que nosotros éramos una reforma. Entonces, eh, son dos formas de pensar que tenemos en la iglesia y como dije en mi, en mi, en mi video pasado, parece que dije, eh, de, que, de que bueno yo he hecho un video acerca de esto de, de la reforma um, eh, de la reforma radical lo voy a poner de vuelta a aquellos que van a ver en youtube lo voy a poner aquí arriba de vuelta para aquellos que lo quieran ver eh, esas las diferencias y decir eh, y la influencia que tuvo eh, lutero eh, los, los escritos eh, que, que tuvo lutero eso fue de que ellos estaba apelando a la escritura estaba apelando a la injusticia las 95 tesis y, otro, y otros escritos más, eh, pero tenemos que tomar en cuenta también lo que, está, lo que José estaba diciendo acerca de Europa y lo que el emperador estaba, estaba pasando. Habían, muchas veces nosotros los evangélicos solo creemos que el único problema que, había, que existía en Europa era Lutero y la Iglesia Católica. <risa> Habían demasiados problemas y por lo tanto, si los campesinos hubieran sido... Eh, hubieran ganado la guerra, yo creo en mi forma de ver, yo estoy de parte de los campesinos, pero si los campesinos hubieran ganado lo que ellos querían, hubieran entrado mucho más fácil los eh, los musulmanes a Europa los turcos, los turcos. en vez de, en esos 100.000 campesinos que murieron, en vez de irse a pelear contra, contra sus lores contra sus amos, sí. hubieran ido a mejor Avenida, a bien a pelear contra, contra los turcos y quizás el día de ahora esos países como Bosnia, eh, todos fueran cristianos, pero no, ahora por eso tenemos esa guerra horrible que tuvimos eh, hace años en Bosnia-Herzegovina contra los serbios y los croatos y todos ellos, así que eh, no piensen que esto solamente, eh, es, como, dice, como dijo José anteriormente, la gente solo piensa en, en un evento, pero hay muchos otros eventos que, que inf, a, a, han hecho, inf, como en el caso de Has o de Hus, que influenciaron a Martín Lutero y por eso es que lo querían deshacerse rápido de Martín Lutero y, y, y los eventos que también están pasando eh, paralelos con la reforma protestante. No eran solo, recordemos que también estaban descubriendo nuevas tierras en el nuevo mundo. Todo eso afectó grandemente a, a, a, a la reforma protestante. Eh, así que cre creo que tenemos que, que tener una, una cosmovisión más grande de lo que estaba pasando en ese momento y no solamente... No leer y, lo, y con muchas disculpas no solamente verlo, leer lo que digamos la, Gazpo, la coalición por el evangelio o algunos blogs están diciendo hay que ir un poco más y hay veces que uh, yo por eso prefiero la de la, la, la, la Gaspo Coalition en inglés porque ahí escriben unos, u, algunos historiadores que yo tengo libros de ellos que son más amplios pero claro, eh, en, en un artículo de mil palabras no se puede decir todo pero, pero por eso existen estas charlas entre José y yo. José. ya yeah, Sí, eh, muy muy uh... Muy buenos tus comentarios, Luis. Y, bueno, el hecho de que los hermanos están haciendo preguntas eh, es, es un testimonio de que la mente de ellos está abierta a recibir nueva información para, para afirmar sus, sus pensamientos. ¿no? Está, siempre, está siempre bien. Um, y yeah, Lutero siempre, siempre pensó en el orden, ¿no? Exacto. Entonces, yeah, en el orden y, y él nunca nunca iba a apoyar a nadie en ninguna guerra uh, al contrario él sí iba a apoyar a los a los uh, políticos de, de, de su tiempo y él apela a los políticos que pongan en su lugar a los campesinos durante esa guerra pero más que todo porque uh, porque él no consideraba de que él no consideraba que pues uh, ellos tenían la razón primeramente y después uh, se puede decir de que martín lutero estaba, creo que estaba viendo más allá, como vos, vos estabas diciendo, estaba, hay más problemas si los campesinos ganan, ¿entiendes? Uh -huh. uh, y, y, y luego, si, si cada quien sigue su conciencia, no pues cada hombre es un mundo, ¿no? Y, y, y hay un problema. Uh, hablando sobre, sobre la influencia de, de Martín Lutero y, y la Segunda Guerra Mundial, en, en, en particular los nazis, no, no se, no se puede ver, uh, eh, no se puede hacer el caso, eh, no se puede reclamar de que Martín Lutero um, influenció a, a los nazis. Es más, aquí entre nos uh, fueron algunos estadounidenses que inspiraron más a, a, a, a, a, a, nazis, a los nazis que Martín Lutero. Y eso, eso pueden verlo ustedes en la historia. En la historia de los eh, por ejemplo, el, el esterilizar a los a los niños que, que, que tienen a los niños que tienen eh, síndrome de Down y, y la exterminación de y la exterminación de pueblos completos como en los Estados Unidos hicieron los blancos contra los indios, por ejemplo, eh, de ahí agarraron los nazis para, para justificar que podían matar a, a todos los judíos de ya, Europa. Y, ellos tomaron esas ideas y las amplificaron simplemente. Uh -huh. Entonces uh, uh, Uh, Heiko Overman y por eso de que el, el, el libro de, de Overman es muy importante, uh, él, él dice... Vamos a, ver, va, va, vamos a ver si podemos empujar para que se traduzca. Oh, <risa> eh, eh, ese libro de, de Overman es genial. Entonces, Yo sé, es, el más, el, es el que más recomiendan. Sí, exactamente. Eh, dice que a Martín Lutero se tiene que leer en su contexto, es decir, hay que ir... Hay que ir a, al, siglo, al siglo XVI y leer al Lucas. No, no podemos hacer el, el, el error del uh, anacronismo. Uh, no uh -huh. se puede hacer eso. ¿entiendes? No podemos decir que, que Jesús era luterano o Jesús era calvinista o Jesús era... No, ah, no, no, no, no necesitamos hacer eso. <risa> o okay, que Pablo. No, sí, no, no, no podemos, uh, digamos, tomar, tomar la, las, las ideas que nosotros tenemos hoy. Y, y, y preguntarle hey, ¿por qué no Martín Lutero pensaba como nosotros? ¿Me entiendes? Uh, no se puede hacer eso, ese es un error garrafal de cualquier académico, de cualquier pastor, de cualquier persona que, que, que le interese la verdad. No podemos hacer eso. Por otro lado, uh, hay una lista de, de, de ataques en contra de Martín Lutero de parte de la Iglesia Católica Romana. El antisemitismo no fue uno de ellos. Exacto. Entonces Exacto. yo, de mi parte, es querer, querer especificar o, o querer eh, concentrarse en Martín Lutero y su antisemitismo. De mi punto de vista, sí, quizás lo era, pero no era el único. Y tenemos que ver también lo que estaba pasando en Europa. En el caso de España, como acabo de decir, eh, la, la, la, el destierro de los judíos de... de, de de, de, de la península, y el, no, no quiero decir odio, sino que el enojo que tenía Martín Lutero con respecto a los judíos no era, no era, no era racial o étnico, sino era teológico. Exactamente, eh, no, porque es, la, el, la, las ideas de la, de la raza, que este es de, de esta raza, pues ah, como que no existían en ese tiempo. Uh -huh. Ahora, es eh, como dice Luis Rodríguez. Era gente de su tiempo, ustedes saben que yo a veces objeto a eso también, porque, porque también Castelo era persona en su tiempo y se opuso a. Y, y, y Reina Valera también, eh, no, eh, Casidoro de Reina también era gente de su tiempo eh, y se opuso a lo que Calvino hizo, en, estaba haciendo en, en, en Ginebra. Eh, hay veces va esa crítica, pero esa crítica yo la tomo con un grano de sal, por decir así. Yo la tomo con eso así. Eh, y hay un libro que habla acerca de eso, de que Martín Lutero sabía mucho mejor que de, de, acerca de lo que él demostraba, lo que ahora conocemos como antisemitismo. Pero igual, era una persona que Martín Lutero, porque yo, pues, José siempre dice, aunque okay, Martín Lutero una persona que yo hubiera ido a, a Wittenberg, me hubiera quemado quizás o me hubiera ahorcado, pero yo lo, yo lo admiro porque el hombre era bien transparente de forma de ser él es una de las, de las pocas personas en la historia de la iglesia de que yo veo de que son consistentes en su forma de pensar, en, aunque cuando cambian, aún cuando cambian de pensar en X cosa, son consistentes, ok, yo esto lo creía, ahora ya no, eh, etcétera. No son personas, ah, sí, es que no me comprendían en el pasado, Martín Lutero es una persona que, antes cuando tenía en el garage, tenía mi, mi foto de Martín Lutero ahí porque es una persona que yo admiro mucho, eh, antes de, de comenzar ya los últimos 15 minutos, me gustaría a, a hacer un anuncio que José eh, prácticamente me ha, um, me ha chantajeado, <risa> me estaba diciendo de que, que, que hagamos una, una, una rifa, y sí, vamos a, hacer una rifa, eh, vamos a hacer una rifa del libro de Martín Lutero, eh, del de, de libro que mencioné al principio, lo, lo voy a volver a poner, eh, vamos a ver aquí. Vamos a hacer una rifa de este libro uh, para aquellos que, que, que quieran saber más de, de, de Martín Lutero. Eh, este libro lo vamos a estar rifando. Eh, Martín Lutero, su vida y su obra, eh, eh, pero no esta vez. La próxima vez, eh, que, eh, porque vamos a, la próxima vamos a hablar de la teología de Martín Lutero. Así que eh, ya que vamos a hacer ya dos horas. Eh, el, es su vida y su obra, este libro lo vamos a estar rifando, así que eh, quédense eh, para el próximo sábado, por la misma hora, por el mismo canal, y, y, van a, y, si, y voy a tratar de hacer la rifa, eh, voy, a, voy a hacer que José hable un poco más y voy a tratar de hacer la rifa en vivo, así que voy a estar apuntando a la gente que, que se vaya poniendo en este, en este live, eh, y, el que, y vamos a ver quién se lo puede ganar, y este live está en el... En, el, en la página personal de Luis Jovel, recuérdese de darme un like y recuérdese que aún después eh, de compartir el video también y aún después de, de, de, de que terminemos esta transmisión, eh, también ustedes puedan eh, eh, ponerme, ponerme eso. Sí, eh, eh, aquí, aquí aquí está ya, ya el primero que no yo el primero que no yo, las ¿cómo se llama? Las, las, las instrucciones. Las, las, las instrucciones. Volver a oír lo que acabo de decir. No es hoy, es la próxima, la próxima transmisión. Los que estén ahí, ahí voy a ir anotando los nombres que van a estar ahí. Y voy a ver si no se van porque ahí yo puedo ver los números, acuérdense que. Pero para este video, si les ha gustado, déjenme un like, comparten el video y pongan sus comentarios. Eh, y y quizás alguna otra pregunta, si José puede, también lo, lo, lo va a poner, la va a poder venir a, a, a contestar. Últimos, últimos. 10 minutos, José, ¿qué es lo que podemos decir de Martín Lutero para terminar la, la parte histórica? Ah, bueno, vamos a, poner, a quitar esto, para, para, para, para terminar esta parte histórica de, de, de nuestra charla. Sí, uh, yo pienso de que eh, como cualquier persona... Uh, Martín... Ah, ah disculpa, disculpa, disculpa, disculpa, es sábado. Sí, es que es sábado para mí, por eso es que por, por eso cuando, cuando se pone oh. el anuncio, se dice sábado en Australia... Porque estoy siguiendo mi horario y, y, y, y es el día de que, eh, de que está, pudiera hacer con mi familia. Está bien norteado, diría Artur. Fe, ah, está bien fe, norteado. Sí. Entonces, am, ahorita son a 1 y 55 de la tarde acá, entonces, eh, de la, del sábado. Así que, eh, día de cumpleaños mi mamá, pero mi mamá está en Texas ahorita, fue no. a visitar a mi hermano. Aquí, aquí, es, aquí es viernes, uh, van a ser las 9 p.m. Uh -huh. Ya. Bueno, entonces, los últimos 10 minutos, José, una okay. última cosa sí. importante de que haya pasado en la, en la vida de Martín Lutero. Ya, yeah. una, uh, una de las cosas uh, importantes uh, que, que puedo compartir ya para, para ir cerrando este, este, um, uh, este segmento es uh, hablar sobre la, la amistad que Martín Lutero tuvo con uh, Philip Malancton y cómo mm. uh, Felipe Malancton fue una persona muy importante también en la Reforma. Uh, Malanthon fue uh, si sí, se puede decir la mano derecha de, de Martín Lutero llegó a, llegó a, a, a enseñar a, a Wittenberg y rápidamente él, él fue, eh, fue este, uh, pues, dirigido por por Martín Lutero en, en, y, y ayudó a Martín Lutero muchas de, cosas. De 14 años sacó su licenciatura y de 16 sacó su maestría, ¿verdad? Igual sí, era, no, era, igualito, era un, igualito, era un igualito. Igual es un genio, <risas> el, el tío de él sí. también es, es otra sí. figura muy importante en la, en la reforma. Raiklin, uh Raiklin, -huh. uh, fue, fue muy importante en la... Y, en la reforma. Y, él lo re, y él lo recomendó para ir a Wittenberg. Él fue el que le abrió muchas puertas. Sí, él dejó, de, de, de, bueno, él, él lo, le ayudó mucho con dinero. Para, para hacer las cosas que Malancton hizo. Malancton sabía, sabía griego, era un maestro de griego. Y Martín Lutero tuvo una amistad muy, muy, eh, muy especial con con Malangton. Parece que Lutero sabía que Malancton uh, tenía una, unas ideas muy diferentes a la de él, uh, pero nunca, eh, nunca, digamos se ensanchó en contra de Malanque, siempre lo protegió, siempre uh -huh. lo vio como un hijo, ¿no? Uh, es como cuando nosotros, cuando los, hijo, los hijos uh, uh, nos ofenden de vez en cuando, uh, no mucho, uh, nosotros no, no lo vemos a ellos como un como enemigos, sino que vemos el dolor, nos duele, pero inmediatamente queremos, uh, queremos protegerlo, queremos que, que no, no les pase nada, ¿no? Entonces, uh -huh. Martín Lutero tuvo esa, esa relación muy especial con, con Malangton, y Malangton fue el que escribió um, uh, mucho de, del libro de la Concordia. Um, sí. yeah, y eso va, vamos a verlo después, Luis, sobre el sí, libro. Sí. Yeah. Entonces, uh, fue, pero fue una persona clave. Um, entonces, aparte de, aparte de Lutero, aparte de, de Federico, el, el, el sabio, Uh, pienso que después de Lutero uh, sería Malancton la otra persona que deberían de conocer uh, lo más que lo más que puedan el problema el problema es de que no hay muchas biografías uh, de, de Felipe Malancton se sabe muy muy poco um, uh, si no me equivoco uh, he escuchado de que las las biografías uh, de, de Malancton la mayoría de las que son buenas están en alemán y no se han traducido, uh, entonces ese es un problema. Y también um, las, las, uh, lo que se puede conseguir tal vez en inglés uh, son muy, muy caras. Entonces, uh, mm. por, sí. hay, he visto libros que se venden por 300 dólares, 800 dólares, uh, es increíble. Más que uh, todo son pero, tesis, do, tesis doctorales que lo único que lo van, a, lo van a leer, van a ser los supervisores de la tesis, y algún loco que quiera escribir algo exactamente de eso. pero nosotros vamos a, a vamos a, a ver cómo sí, eso podemos... no lo voy a rifar no voy a rifar una de esas sí. <risa> sí pero vamos a ver cómo podemos hacer digamos una una una pequeña introducción a amalan uh -huh. ah, sí pero es, es una persona muy pero muy importante es muy clave en la reforma como he dicho en el pasado a Uh, fue, fue atraído por las ideas de, de Erasmus y también él fue influenciado por, por Calvino entonces, uh -huh. y eso se fue des, des, después de que Martín muere se ve ahí como uh, Malán se desvía del luteranismo un poco uh -huh. ¿Sí? sí, entonces es una persona eh, eh, eh, dentro del luteranismo es una persona clave y también eh, se puede decir eh, que es el segundo que, que siguió, eh, bueno, siguió el luteranismo después de Lutero, pero fue otro eh, Schimetz, fue el que, el que salvó al luteranismo de que malanto lo estaba llevando vía el calvinismo. Exactamente, de ahí salieron los, los, los luteranos genesios, que le llamaban, genesio. Mm -hmm. Suena como necios, pero así se llamaban, mm -hmm. uh, uh, ellos eran, eran más que todo... Gente muy fiel a, a, a lo que Martín Lutero um, había, había enseñado. Entonces, ellos fueron los que prácticamente trabajaron muy duro y, y en, espe en, en especial, Martín uh, Chemnitz, que a él uh -huh. lo, lo categorizaron como el segundo Martín Lutero. Uh -huh. Segundo Martín Lutero, porque él trajo de regreso a la iglesia luterana a las enseñanzas de Martín Lutero. Y, ah, bueno. y que, que Malancton lo estaba llevando al calvinismo, por eso lo que... Exactamente, uh, Malancton escribió, uh, si no me equivoco, la fórmula, uh, uh -huh. le, y la escribió, pero ya alterada. Y nosotros decimos que fue alterada porque sí le, le cambió uh, al luteranismo, ¿no? Uh, entonces nosotros nos suscribimos a la... Uh, voy, a, voy a decirlo rapidito aquí, pero eh, eh, digamos a los apóstoles, al credo de los apóstoles, al credo de Niceno, a Atanasio, a la confesión de Asburgo a la apología de la confesión de Asburgo el artículo Smallcomb, a el tratado sí. del poder y la primacia del Papa, el catecismo sí. pequeño, el, el, gran, el grande, y la fórmula de la concordia. Uh -huh. pues es son, que... Esas son las confesiones del luteranismo. Quiere decir que no tener la Westminster Confession no tener la la, la confesión de Londres 1699 oh, no Dios me salve dice José Dios me libre exacto sí. entonces ahí podemos ver de que, de que el que luteranismo no es calvinismo ni calvinismo el calvinismo siempre quiso ser luteranismo pero el luteranismo nunca ha querido ser calvinismo bueno José ya faltan cinco minutos ya quisiera ya terminar ya no hay preguntas eh, eh, me quisiera, quisiera solo darte las gracias por, por volver, porque son dos horas que has dado y por lo que has estudiado para, para poder eh, da, da decirnos todo esto. José eh, sabe que yo también he leído bastante Lutero, a mí me encanta Lutero, eh, es uno de los personajes que a mí me fascinan. Eh, es mucho más, más interesante que Calvino leerlo, que Calvino es interesante también, más que todo por las cosas que hizo. <risa> pero, pero las cosas que hizo, que yo no estoy de acuerdo con él, pero, pero sí es una persona interesante. Eh, pero Lutero es interesante de de to toda su vida hasta su muerte que como dijo José, fue a Ice Leaven donde se fue a morir y él murió tratando de, de arreglar un problema de, de, de, de, entre de entre personas que estaban ahí en su, en, en su ciudad natal y ahí murió él, muchos dijeron que era Dios que lo mató porque en los tiempos de Lutero si alguien se moría de infarto cardíaco era un juicio de Dios pero ahora ya nadie piensa eso así que <ríe> ya, ya no, no necesariamente tuvo que haber sido eso y y, él, y estaba su hijo con él, así que no, no murió solo, sino que murió con su familia. Eh, la esposa de Lutero, muchos mucho la, la, la, la, la, la romantizan, pero no, ella murió, eh, vino la plaga, se fue de Wittenberg, salió huyendo y se cayó del carruaje y a los días o al tiempo se murió, o sea que no... Muchos también eh, idealizan la, la vida de, de, de la mujer de Calvino. La, la esposa de Calvino era, era una viuda de un, de, de un pastor anabaptista. O sea, que, que esta gente no, no, no, no es como muchos mucho, mucho lo, lo pintan. Son gente que también tenían eh, vida, vidas, eh, eh, vid, vidas normales como nosotros, que tenemos que ir a trabajar, que tenemos que dormir, que tenemos que... A veces en, lo, en el caso de Lutero se le murió a su hija de 12 años y eso fue lo que más... Más vos, vos y yo, vos y yo, José, tenemos una hija ah, más o menos me llamaba sí, sí, 12 la, la tuya cumplir 13 si se nos muriera nuestro ah, olvídate, yo no no podía y yo puedo entender el dolor que pudo haber sentido este hombre eh, al perder su hijo, así que son personas yo quizás los bajo de la nube que los que los tienen mucho yo lo hago más lo me ha gustado lo que has hecho ahora, José, los los he hecho lo ha he hecho accesible, lo ha he hecho una persona de que, de que tiene problemas con su papá, <ríe> eh, que, que tenía una, una que te, se sentía que estaba oprimido por sus sentimientos de culpabilidad y todo eso, pero a pesar de todo eso el señor los usa. Eh, una cosa, José, ¿tenés alguna website o, o, o lugar donde quieras que la gente te siga? Uh, estoy trabajando en eso, pero uh, por, por lo pronto, pues, eh, tu, tu página, las cosas uh -huh. que hemos hecho antes, ¿no? pueden, uh -huh. pueden ir y, y verlas el trabajo que he hecho junto con vos, um, uh -huh. eh, voy a voy a comenzar un canal en, en YouTube y este primero Dios voy a eh, voy a comenzar un estudio uh, sobre uh, la alabanza y adoración, la teología, la historia uh -huh. sobre la alabanza y, y, y adoración y este primero Dios la próxima vez que vamos el programa voy a anunciar cuándo vamos a comenzar sí. esos sí. videos. Eso estaría bueno, muy, muy, muy, muy interesante eso para que, para que se pueda hacer. Eh, la gente, como lo que acabamos de decir acerca de, de cómo las cosas que hacemos en el culto. Bueno, sí. yo les invito a que vayan a lujobel.com, Podrán ver que lujobel.com está totalmente cambiado. Los, los antiguos entradas van a irse añadiendo poco a poco. Ya no todo va a estar. Eh, vamos a ir añadiendo, vamos a ir limpiando muchas cosas que, que, que yo creo que ya no tiene que estar ahí. Así que, pero este video sí va a estar en leijo eh, cuando ya lo edite y se ponga, va, va a estar en YouTube también, eh, va a estar en, en Facebook, en Twitter, donde, donde, donde, lugares donde me encuentren y les invito a la próxima semana a que, se, a, que a, la, a la misma hora para, para que así puedan entrar a la rifa del libro de, de Federico Flitner, eh, eh, Martín Lutero, su vida y su obra y también vamos a estar viendo otros libros también por Client. Que, uh, que, que, que, que, está, que ha tirado afuera, o sea, que, que, ha, que, que ha publicado, mejor dicho, eh, con respecto a lo, cómo el luteranismo ha, in, ha, ha impactado el mundo que ahora vivimos. Y no, bueno, eh, la reforma en sí, hay libros que hablan de la reforma, pero específicamente el luteranismo, cómo ha impactado a, al cristianismo y al mundo occidental. Así que no se olvide de darme un like, no se olvide de dejar su comentario. No se olvide de estar pendiente de, de lo que José va a estar haciendo en sus páginas, en su, en su canal de YouTube que va a abrir, eh, que la próxima semana sabremos que de, de qué se va a tratar. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.